Hola a todos, buenas noches, ¿cómo estáis? Voy a darle. Bueno, no sé si me conocéis, soy Olaya, soy la responsable de comunidad y participación en Cibio. Seguro que ya habéis visto mi carita en, en los emails que os mando. Eh, vamos a esperar como cinco minutillos para que vaya entrando la gente. Pero si queréis, mientras os, os cuento un poco eh, qué vamos. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contaros un poco lo que va, lo que ha sido este 2020 para nosotros y lo que vamos a hacer en el 2021. Eh, ya os adelanto que vais a poder ir escribiendo vuestros, vuestras preguntas en el chat que, que hay aquí a la derecha de vuestra pantalla eh, a lo largo de nuestra exposición. Y, y después al final de todo vamos a tener un, un tiempo para contestar a, a vuestras preguntas a la Manuel, <ríe> a esta Ángela. Eh, bueno, eh, es muy emocionante ver, veros entrar a todos en la sala, que, que os estoy viendo ahí repasando los nombres y, y es muy emocionante. Bueno, pues eso, esperamos cinco minutillos para que vaya llegando la gente. Sabemos que hay como unas, unas 100 personas anotadas. Imaginamos que las 100 personas no van a, a venir, pero igual aún falta un poco de gente para, para empezar. Hola, hola, hola. ¡Qué bien. Qué bien, eh, cuando... Bueno, ya sabéis que esta es la primera vez que hacemos un evento online en Cibio. Al principio nos da un poco de pena porque nos gusta mucho veros las caras eh, en la invitación que os mandamos a, a, nuestra, a nuestra oficina cada año y brindar con vosotros y picar algo y tener como un día distendido con una charleta y tal... Eh, bueno, no te preocupes, Manuel, no te preocupes. Eh, dará para algo esos 30 minutos. El problema es que te vas a perder la parte de las preguntas, pero, pero nos puedes dejar tu pregunta escrita en el chat y después eh, la contestamos en la parte de, de, de respuestas a, a la comunidad y después te miras el vídeo para, para ver la respuesta. Eh, bueno, lo que os contaba que, que nos daba un poquito de pena al principio, pero yo creo que es una buena oportunidad para hablar con gente que no se puede acercar a nuestra oficina simplemente porque no vive, no vive en Madrid. Así que, pues estamos muy contentos de, de poder organizar esto de esta manera este año, a pesar de las circunstancias. <ríe> ¡Qué bien, qué majos sois que salados Pues ahora mismo somos, Manuel, eh, mil, creo que 1050, alrededor de 1050 socios. Hemos crecido mucho este año. Después os contará Javi un poco más sobre el tema. Sí, como dice David, eh, esto todo va a quedar grabado y os mandaríamos el vídeo completo después por correo para que la gente que por circunstancias no ha podido asistir o, o no ha querido pueda... <risas> Eh, estoy leyendo la, el comentario de Nerea. Bueno, me está gustando mucho esto, ¿eh? <ríe> eh pues os mandaremos el vídeo luego para que puedas, podáis verlo otra vez, escucharnos y si os surgen más dudas, por supuesto, planteadme Sí, porque eh, después de la Conf hemos crecido un montón, o sea, eh, la Tarugo nos trajo un montón de, de nuevos socios. Que, vamos, inmensamente agradecidos, agradecidos a David y a todo el equipo de Atarugo por por habernos hecho tanta publicidad. Y bueno, ya a Eva, claro, que, que, que ha montado ahí todo el show. Igual ya podemos ir empezando. Para los que os acabáis de, de unir ahora mismo, eh, nada, eh, comentaros que, bueno, antes de nada, bienvenidas y bienvenidos todos. Es un gusto teneros a todos aquí reunidos en una sala eh, y, y que tengamos la oportunidad de, de después veros las caras. Eh, bueno, este es el primer evento de socios completamente online y es un gusto, creo que es una buena oportunidad también para conocer a socios que, que viven fuera de Madrid y poder hablar, hablar todos y tener esta oportunidad y este espacio para, para hacerlo. Eh, hoy vais a escuchar a todos los miembros del equipo, a, a, vamos, los 10 que somos, contaros eh, en alrededor de una hora, una hora y cuarto, una hora y media, que no me escuche Eva, eh, lo que, lo que hemos hecho en este 2020. Cómo lo hemos llevado, eh, los proyectos que hemos llevado a cabo, cómo nos ha cambiado las cosas la COVID y todo, todo eso y más. Y después vamos a tener también un espacio para, para explicaros lo que tenemos programado para el 2021. Eh, la mitad del tiempo es vuestro. Eh, vamos a tener media orilla para, para, para que vosotros nos contéis, eh, nos preguntéis cosas y... y como les contaba antes a los compañeros que ya habían llegado antes, que podéis ir a lo largo de toda la presentación escribiéndonos en el chat preguntas o en la sección de preguntas, como, como prefiráis. Y después eh, las contestaremos en directo, podéis eh, pasar al escenario y preguntarla en directo delante de todos los socios eh, al final de, de nuestra presentación. Eh, ahora os dejo en muy buenas manos con Eva eh, y algo que, que no se me olvide, tenéis preparadas unas copillas porque vamos a brindar. Bueno, buenas tardes a todos. Me, hace mucho, me da mucha pena veros así, preferiría estar, estudiarnos todos ya medio borrachos a estas alturas en la oficina, pero me hace muy feliz poder ver a la gente que está muy lejos. Lo de la cerveza no era broma, me da igual que sea a las seis de la tarde, todos necesitamos alcohol este año, es así, o sea que vamos a hacernos un poquito la idea. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos por estar ahí siempre y muchas gracias a los nuevos, me hace mucha ilusión. Y os voy a contar un poco cómo ha sido este año, muchos lo habéis vivido muy pegados a nosotros, pero un poco cómo ha sido lo más, eh, las cosas que hemos podido hacer este año y luego pues hablaré del plan para el año de bienes si y lo se va todo al garete otra vez. Este año teníamos un plan muy chulo, este año el plan cuando arrancó el año era investigar mucho sobre salud mental Investigar mucho sobre contratación pública y abrir nuevas investigaciones sobre justicia, que es un área que tenemos ahí que, por el indultrometro, está bastante abandonada y estaba el año súper organizado. Eh, reventó todo, eh, entendemos, esto nos ha afectado a todos mucho, a algunos más, a otros menos un abrazote gordo a los que lo estáis pasando mal o lo hayáis pasado mal en algún rato porque ha sido un año muy jodido por mucho que intentemos mirarlo con optimismo y todas estas cosas, pero ha sido un año, ha sido un año de mierda, si somos honestos, pero al final hemos podido hacer muchas cosas. Cuando todo reventó empezamos a, a ayudar como podíamos con todo el tema del BOE y al final nos dimos cuenta de que teníamos que centrarnos todo el equipo en, en eso, en explicar las medidas que se estaban tomando, al menos al principio, que como recordáis las medidas cambiaban cada cinco minutos, era totalmente contradictoria, era una locura, nadie entendía nada, desde las administraciones públicas no se entendía bien, era un poco un caos. Entonces eh, nos centramos en hacer lo que llevábamos haciendo ocho años, que voy a explicarlo, pero a lo loco, como versión extendida. Y, y fue una locura. Eh, hay una parte importante que es que el BOE casi siempre lo hago yo solica y esta vez pues, lo hemos hecho un poco todos, he tenido, por primera vez he conseguido delegar un poco a mi niño, que es el BOE, y que me echaban un cable. Eh, y luego, hay una, ha sido una locura, hemos acabado muy agotados, y si soy honesta, había momentos en los que yo no podía más con la vida, de verdad, o sea, no, no podía y estaba destrozada. Pero ha habido dos cosas muy bonitas este año con el tema del BOE. La primera es que yo llevo ocho años como una loca, gritando al aire y diciendo, no hagáis caso de las promesas, no hay caso de las discusiones en el Congreso, hasta que no esté aprobado llega el BOE, y no importa. Importante es lo que se apruebe o cuando algo se anunciaba y luego llegaba al BOE y no era lo que se había anunciado, yo no hagáis caso a las noticias de ayer que era toda mentira y se me hacía caso, pero no tanto. Una de las cosas buenas que ha pasado este año es que yo creo que todo el mundo es mucho más consciente de la importancia de, de, de fijarse en lo que se hace y no en lo que se dice, ¿no? en las normas que al final se aprueban y no en lo que se anuncia o en las discusiones absurdas del Congreso que a todos nos dan vergüenza. Otra cosa muy bonita que, que para mí ha sido muy importante, que cuando todo empezó y estábamos todos descolocados y, y no sabíamos muy bien hasta dónde llegaba esto, cuánto iba a durar, qué iba a pasar, cómo, estaba, cómo íbamos a, a solucionarlo, cómo íbamos a funcionar a partir de ahora, la sensación de sentirte útil es bastante reconfortante. Y esto curaba bastante el agobio y el estrés y el, y el trabajar 20.000 horas todos los días durante meses sin parar. Eh, al final cuando... Cuando entiendes que, cuando crees mucho en tu profesión, como yo en la mía y te hace mucha ilusión eh, de repente sentir de forma tan clara, yo siento que siempre el periodismo es útil, el, el buen periodismo, pero sentir de forma tan clara que eres útil para muchísima gente en un momento tan complicado, es, es un regalazo. Que muchas gracias a todos por estar ahí también todo el rato eh, felicitándonos y apoyando y animando. Y a los que habéis llegado este año por, por todo este trabajo que hemos hecho, también muchas gracias por reconocerlo porque... Ha sido durillo, ha sido durillo para todos. Eh, ¿Pudimos cambiar de forma radical el plan del año? ¿Pudimos dejar todo lo que estábamos haciendo y centrarnos en la crisis y en explicar a todo el mundo eh, qué medidas estaban tomando? Y, y, y también, bueno, y sobre todo, ahora hablar un poco de la parte de las ayudas. ¿Pudimos hacerlo gracias a los socios? O sea, lo que nos permite de repente cambiar todo el plan del año, reventar el calendario, romperlo a cachos y decir, ah, todo el equipo va a trabajar en esto... Es la flexibilidad que nos da teneros ahí. Entonces, millones de gracias porque es súper importante. Y pues eso, este año hemos estado muy centrados en hacer un, un periodismo de, de servicio público. Sabéis que teníamos un consultorio, hemos recibido casi 3.000 preguntas de todo tipo es sido agotador responder a tanta gente. Ha sido muy útil entender qué le preocupaba a la gente y no, o sea, no, no es lo que se imagináis, no son cosas banales, de, de, de, de, de, de, en realidad eran cosas muy importantes. Pero una cosa que hemos aprendido este año es que todas esas preguntas, esas dudas, eran importantes. Incluso la que parecía más frívola, porque estábamos pasando un momento muy complicado y cualquier cosa, cualquier pequeño detalle podría ser importante para, para quien lo estaba preguntando. Y le hemos dedicado muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño a ese a ese consultorio y sigue en marcha, o sea que estamos centrados en esa parte que es ayudar con las ayudas y el ingreso mínimo vital. O sea, hola Ana, no te hagas grande. Eh, Ahora os presento a Ana, pero es que se has, me ha adelantado. Eh, eh, os contaba que, que el consultorio ha sido muy útil y, y muy importante y nos ha ayudado a, pues eso, a, a entender qué, qué le preocupaba a la gente y qué cosas eran las más importantes y que ahora estamos centrados en el tema de ayudas e ingreso mínimo vital también. Estamos sobre todo y solo respondiendo preguntas, excepto cuando son generales de movilidad general, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas ahora ya llevan casi todos los temas de, de las normas y no podemos seguir todo porque el equipo es el que es. Estamos muy centrados en ayudar a que todo el mundo que tiene derecho a alguna de las ayudas que se han puesto en marcha por la crisis sanitaria y especialmente el ingreso mínimo vital, ayudarle en el proceso porque las ayudas públicas muchas veces no llegan a quien las necesita porque no las conoce y esto sabemos que ha pasado siempre pero es que además en este caso hay muchas, muy variadas, es, es imposible seguir en la pista y estamos como trabajando mucho, luego os lo contará Antonio, en que todo el mundo llegue a esas ayudas, ¿no? que es la parte, entonces eh, quería arrancar hablando de esta parte de periodismo de servicio público que hemos hecho este año, del que estoy muy orgullosa y creo que ha sido muy útil y que nos ha hecho sentirnos útiles, ha sido agotador pero ha sido muy bonito y, y bueno y hoy estamos, normalmente solo os doy yo la turra, en la, la vi yo solamente en la reunión de socios, David, mi co-director y yo la otra directora, que se me ha olvidado presentarme, y, y hoy vamos a daros la turra a todos, pero poquito, prometido. entonces Para empezar, os, os voy a presentar a los dos nuevos fichajes del año, que, que son Ana, que se encarga de, de organizarnos <risa> un poco, de poner orden, y, y Antonio, que está trabajando las investigaciones en la parte técnica. entonces Ana nos va a contar unas cosillas ahora y os dejo con ella. Millones de gracias. Hola. Eh, pues como dice Eva, soy Ana, llevo la gestión y la administración y, y empecé a trabajar en enero. Os voy a hablar un poquito del equipo, de cómo lo hemos llevado y, y bueno, de... empezamos a teletrabajar desde el principio. Y por el momento vamos a seguir así hasta que la cosa se, se normalice un poco. Eh, también comentar pues que gracias, porque es verdad lo que dice Eva, que ha sido un volumen de trabajo, un cambio de planes, eh, dos personas nuevas en el equipo, y que hemos conseguido tirar adelante porque el equipo está muy unido. Y los nuevos fichajes, Antonio y yo, llevamos más tiempo teletrabajando que, que lo que estuvimos en la oficina. Y gracias al apoyo de los compañeros, esto hemos podido sacar el proyecto adelante. Eh, hemos tenido dos contagios en, teletrabajando, pero han sido casi asintomáticos, así que hemos tenido bastante suerte. Y luego también queríamos dar las gracias a, a dos personas que nos han ayudado muchísimo con el consultorio en la parte laboral, Ana Ercoreca, que es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Trabajo, y Silvia Gambarte, que es una abogada laboralista, que nos han ap apoyado mucho en la parte laboral del consultorio, para que nuestras respuestas fueran eh, pues, con toda la seguridad del mundo. Tiene que entrar, tiene que entrar Antonio, perdón. Muy buenas tardes. Eh, yo soy Antonio. Eh, como decía Ana, llevo un año trabajando en Cibio y nada, venía a contaros de manera muy breve dos proyectos que hemos ido desarrollando durante la pandemia. Eh, el primero es la, la guía de ayudas del coronavirus en la en las que os vamos, vamos, pues vamos explicando cuáles son las ayudas que están vigentes a día de hoy. Y el segundo es el asistente de las seguridad del coronavirus, que es una aplicación en la que directamente pues os decimos qué ayudas os corresponden en función de, de vuestra situación económica, laboral, etc. Eh, desarrollar y mantener ambos proyectos ha sido una tarea bastante compleja porque ha implicado pues eso, comprender las medidas en el BOE, eh, estructurarlas en un fichero de datos y luego pasárselos a esta aplicación en la que a través de unos condicionales pues os hemos podido contar, eh, según vuestras circunstancias, cuáles son las ayudas que, que podéis recibir y cuáles no. Además, eh, ha habido que mantener eh, la aplicación borrando ayudas que se quedaban viejas, eh, otras se renovaban, otras se incluían, ha sido bastante lioso. Pero bueno, seguiremos manteniendo ambos proyectos, ya que eh, creemos que ofrecen un servicio público bastante, bastante bueno. Y nada, sin más os dejo con Eva, que os va a introducir un poco los temas periodísticos que hemos estado trabajando en este año. Muchas gracias. Mil gracias, Antonio. Antonio no, no lo dice en bruto, pero casi nos explota el cerebro a los dos durante este año 20 veces, intentando cuadrar la aplicación con todas las ayudas que van entrando saliendo los requisitos y todo. Pues ha hecho un trabajo muy guay estoy súper orgullosa porque es la única aplicación que recoge juntas todas las ayudas que pueda responder a eso. Esta es la parte de servicio público que hemos hecho este año y es muy importante, pero no somos blanditos. O sea, somos, somos buena gente, pero no somos blanditos. Entonces, siempre, o sea, el objetivo es un poco combinar esta parte de echar un cable a quien más lo necesita y, y vigilar el poder, vigilar lo público para protegerlo. Entonces, esa parte de vigilar, al principio no podíamos estar con ella porque estábamos a lo mejor mirando cada cosa que decía el BOE, pero enseguida pudimos empezar a pues eso, a vigilar, a fiscalizar eh, a las decisiones que se estaban tomando teniendo en cuenta la locura que era todo. Y lo hicimos con las grandes medidas, con, pues eso, con, seguir a denunciar que, que todo lo que se aprobó aprobado sobre el teletrabajo era un poco luz porque no afectaba a las empresas que estaban trabajando por COVID, eh, como algunas ayudas se anunciaban de forma muy genérica y decían que iban a entrar eh, todo el mundo, como por ejemplo la moratoria hipotecaria o las moratorias de las cuotas de los autónomos y luego en realidad no podía entrar casi nadie un cuerno unicornio y un murciélago y meterlo en un cubo de bruja para que cumplís todas las condiciones de esas moratorias entonces empezamos a, a volver a recuperar nuestro diente este de, de, de vigilar y de ser más chungos que, que echábamos de menos porque está muy guay ayudar y es muy importante pero también de vigilar entonces hemos podido y ahora lo vamos a hablar un poco de los grandes temas que hemos podido hacer sobre todo en la segunda mitad del año porque al principio estábamos en modo caos. Y os voy a presentar a, a mis dos niñas estrella que adoro infinito, que son Ángela y María, que han estado haciendo temas muy guays este año y, y salvándome el culo muchas veces, sobre todo. Ahí os dejo con ellas. Gracias, Eva. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este evento. Como decía Eva al principio, uno de nuestros grandes proyectos estrella este año era la investigación sobre salud mental, como os contamos en la reunión de socios del año pasado. Eh, sin embargo, el coronavirus lo desbarató todo, eh, a todos a nivel personal y también en el trabajo que hacíamos en, en Cibio. Eh, pero también decidimos informar sobre el coronavirus y hacer una cobertura muy intensa sobre lo que estaba pasando. Eh, desde el principio teníamos una incógnita, desde que se declaró la pandemia, que era cómo era posible ¿no? que España eh, de repente se hubiera convertido en el epicentro mundial de la pandemia después de China e Italia y, por tanto, quisimos hacer un reportaje investigando los recursos que había para detectar casos de COVID-19 a tiempo. Hicimos un primer reportaje que publicamos a principios de abril y también entonces empecé a recopilar el número de pruebas diagnósticas que se hacían en España por comunidades autónomas, un trabajo que continuamos en, en la actualidad y también publicamos un segundo reportaje en mayo eh, hablando de la falta de transparencia de algunas comunidades autónomas en los recursos que ponían para hacer eh, diagnóstico de casos, que hemos visto a lo largo de estos meses que era muy importante. Pero este no es el único problema relacionado con la falta de recursos que hemos visto a lo largo de este año, como nos cuenta María. hola hola Buenas tardes, noches a todos. Eh, eh, junto con Ángela eh, intentamos también poner un poco el foco en cómo de preparado estaban los hospitales, no solo en España, sino también a nivel europeo, eh, para enfrentarse a esta crisis sanitaria. Y eh, nos quisimos centrar en un primer momento en, en los profesionales de enfermería eh, y ¿Cuántos profesionales de enfermería había en los, en los distintos países europeos? Eh, nos dimos cuenta que España e Italia, dos de los países más afectados por el coronavirus, fueron, son dos de los que menor rango de, de profesionales de enfermería tienen en sus hospitales, lo cual nos sorprendió bastante y creemos que, que era importante resaltarlo. Y además, Ángela se centró en, en, en mirar en los hospitales españoles eh, cuántos eh, especialistas de recursos eh, en recursos humanos relacionados con el coronavirus eh, había, ¿no? Eh, por ejemplo, neumólogos, eh, intensivistas, etc. Eh, saber cómo de estaban los hospitales en España para enfrentarse a esta pandemia. Eh, además, bueno, como todo esto lo hicimos dentro de, de la red eh, del JNE que se llama, que es una red de periodistas de datos a nivel europeo, y con ellos también estamos trabajando en salud mental, como os decía Ángela, eh, como todo el plan de Cibio, eh, salud mental también se vio alterado por el coronavirus, y de repente Ángela eh, decía que, que era un elefante en la habitación, que no podíamos de repente, habíamos empezado a hacer una investigación y de repente teníamos el coronavirus en medio. Entonces, hablar de salud mental sin eh, tener en cuenta la situación en la que estábamos era un poco obviar lo, lo, lo importante. Eh, hace unos, unas semanas, unos días, eh, publicamos el primer, eh, el primer reportaje sobre esta serie de salud mental, eh, sobre eh, cómo estaba afectando al tratamiento en psiquiatría de los pacientes toda esta, esta interrupción en los servicios. ¿no? Eh, y bueno... Eh, nosotros estamos especialmente orgullosas de, haber, de estar dando voz a esta parte y tenemos muchísimas ganas de que llegue el 2021 y, y seguir publicando cosas porque creemos que es un tema especialmente importante y como comentaba por, por el chat, eh, que actualmente sin, sin quererlo eh, es, es de muchísima actualidad y queremos darle voz. ¿no? Y, y bueno, os dejo, creo que no se me ha nada, Ángela. No, eh, ahora tocaría a Carmen que de no, hecho... Para hablar de estas historias es importante no solo contar los números y los problemas, sino también darles voz e ilustrarlos y, y darles una imagen, ¿no? Que lo de una imagen vale más que mil palabras y mil números y Carmen es la encargada de ello, así que muchas gracias. Ay, que no sé cómo se sale, espera. <risa> Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen y como decían mis compañeras, me encargo de ayudar a contar historias con datos de forma visual y así apoyar en lo posible el trabajo de mis compas periodistas. Esto se traduce en gráficas, mapas e ilustraciones que de alguna forma intentan simplificar lo complejo, acercar los datos a los lectores y hacerlo lo más visual y comprensible posible. Personalmente es un proceso que disfruto mucho porque mezcla cosas como muy diferentes, desde los aspectos más técnicos hasta otros más artísticos o de diseño, desde lo más lógico a lo más intuitivo y usando para ello pues desde líneas de código hasta pinceles, literalmente. Eh, obviamente todo esto no lo hago sola, trabajo codo con codo con Antonio y con David que me acompañan en el super equipo técnico de Cibio y por comentar un ejemplo, uno de mis trabajos favoritos a nivel gráfico de este 2020 de mierda, como decía Eva, fue uno en el que nos involucramos mucho los tres, el proyecto de movilidad europea en tiempos de coronavirus. Eh, fue un reto enorme, tanto a nivel de datos como a nivel de gráficas y al final después de mucho trabajo conseguimos mezclar de forma interactiva eh, un mapa, más bien un cartograma, eh, varias gráficas de detalle y hasta webcams en tiempo real de estas ciudades, plazas, desiertas. Eh, no me enrollo más, si no lo conocéis, si os interesa, os animo a que le echéis un vistacillo y así os voy dejando paso con David que tiene más cosas que contarnos. Bueno, gracias Carmen. Eh, buenas noches a todos. Eh, yo soy David Cabo, soy codirector de Cibio y soy ingeniero informático, soy un poco el responsable también un poco de la parte técnica. Entonces, eh, yo vengo a contaros que si es, es verdad que el COVID básicamente ha absorbido casi todos nuestros recursos este año, pero no hemos abandonado del todo o al menos, bueno, hemos intentado no abandonar del todo los, los temas de largo recorrido que ya teníamos de antes. De hecho, eh, nosotros empezamos el año muy contentos, con mucha energía, eh, publicando una investigación que nos hacía mucha ilusión sobre el, los contratos menores. Eh, la contratación pública es un tema que nosotros que somos bastante frikis nos hacemos como mucha ilusión porque lo controlamos y lo entendemos. Eh, entonces, eh, publicamos una serie de investigaciones sobre contratos menores, el fraccionamiento que igual os suena, de cómo los contratos gordos eh, muchas veces se parten en bloques de 14.999 euros para poder ser repartidos con, con menos controles, con menos transparencia. Entonces mostrábamos cómo una cantidad sorprendente de cosas valían 14.999 euros con 99 céntimos. Y también habíamos demostrado cómo al cambiar la ley, al, al reducirse el límite, eh, también muchas cosas que antes valían justo 3.000 euros más habían cambiado de precio. ¿no? Este par de investigaciones las sacamos en enero. Eh, nuestra intención era y sigue siendo seguir trabajando en contratación, lo hemos tenido que poner un poco todo en la nevera, pero estamos empezando a sacar los, estos temas un poco de la nevera, los estamos descongelando y en los próximos meses, como os contaremos luego, vamos a trabajar en esto, en contratación. Otra cosa que lanzamos justo en febrero, un par de semanas antes de que empezara el caos, fue Verba, para los que no lo conocéis... Es un proyecto que analiza los, los telediarios de Televisión Española. En las transcripciones puedes buscar, puedes ver qué temas se hablan, cuándo se hablan. Eh, esto nos parecía interesante, primero, por, bueno, porque es un, es un medio público que marca la agenda en gran medida de la comunicación, de lo que se habla en España. Nos parecía importante intentar analizar cómo se cubren ciertas cosas. Pues porque Veréis una serie de pequeñas historias sobre el cambio climático, sobre el feminismo, o sea, cómo entran las cosas en la agenda. Pero la otra cosa interesante de este proyecto es que técnicamente tiene una parte avanzada de procesamiento del lenguaje, son cosas que queremos aprender a hacer para luego aplicarlas en otros campos. Entonces tenía esta combinación de técnica interesante con un tema que nos parecía importante. Eh, de hecho, verbas eh, iba a ser también un poco la puerta. Una cosa que siempre nos preguntáis, o hay gente que nos pregunta, y lo digo también por los tarugos que han llegado recientemente, eh, hay gente, informáticos que nos que quieren ayudar. Entonces, no, no hemos encontrado a, a veces la forma mejor de colaborar, de, aunque todo lo que hacemos es abierto, pero a veces no es fácil saber por dónde empezar. Verba iba a ser un poco una puerta de entrada porque tiene como muchas cosas que queremos hacer, que aún queremos hacer, aunque las hemos tenido que parar. Tiene como muchas distintas vías por las que queremos avanzar, en las que es fácil que alguien nos pueda ayudar. Sobre todo gente que entienda de estas cosas de lenguaje, de inteligencia artificial y cosas así. Entonces, eh, pues eso, todo está, es abierto, pero no hemos podido darle continuidad porque enseguida llegó el estado de alarma, pero retomaremos ahora la, la idea esta de colaborar más con la comunidad de distintas formas. Porque todo lo que hacemos es abierto, tanto el código como los datos, como el, el contenido es Creative Commons, todo lo que hacemos es abierto, es parte un poco de nuestra filosofía, de nuestra misión. Y por último... Yo también soy un poco el loco de los presupuestos en de cidio Desde 2011 estoy, estoy eh, trabajando el tema de los, de los datos de los presupuestos generales del Estado. Entonces, este año también hemos actualizado, después de varios años sin presupuestos, hemos actualizado nuevamente mis impuestos. Y la diferencia es que a partir de, vamos a intentar, no es la primera vez que lo decimos, pero vamos a intentar el año que viene trabajar más el tema de la ejecución. O sea, no solo el presupuesto, sino ver luego si realmente se gasta el dinero donde se dice que se gasta además este año hay mucho más dinero de lo normal por todo el tema de los fondos europeos entonces va a ser un tema que vamos a trabajar mucho a partir de ahora eh, esperamos y con esto os dejo con Miguel con Miguel Ángel que es nuestro experto en solicitudes de información yo los cuento fatal ahora. Ahora, ahora. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, no sé si me has escuchado antes. Os decía que, que muchas gracias por estar aquí. Hola a todos y a todas y que es una pena que no nos veamos en la oficina, pero que, que esto es una oportunidad al menos para veros, o al menos teneros cerca a los que vivís fuera de Madrid, ¿no? Y, bueno, yo venía a hablar, soy periodista y responsable un poco de la parte de derecho de acceso a la información pública, un poco el pesado preguntón. Y, bueno, si, si el 2020 ha sido difícil para todos, también lo ha sido para Transparencia, ¿no? Con, no sé si recordaréis o sabréis que con el estado de alarma se congeló el derecho a saber, cuando el tener información de lo que pasa, de cómo se toman las decisiones, era y, y sigue siendo vital. ¿no? Eh, mira que empezamos el año con muy buenas noticias, eh, gracias a, a, sobre todo de la mano de nuestro abogado Javier de la Cueva, eh, tuvimos muy buenas noticias eh, justo poquito después del, del encuentro de socios, recibimos... Eh, una primera sentencia favorable del Tribunal Supremo, poquito después eh, otra que también nos daba la razón, básicamente una, una sentencia que decía que el derecho de acceso no se limitaba hasta 2014, sino que afectaba a periodos anteriores y luego el derecho de acceso a conocer las identidades eh, del, de los asesores, ¿no? del personal contratado de AEDO. Y bueno, pues pese a estas noticias, eh, eh, hemos visto cómo en este año el Gobierno mantiene como una, como vamos a llamarlo, inercia, eh, por llevar a juicio resoluciones del Consejo de Transparencia, eh, incluso han, han llegado al caso de, de recurrir el nombre de asesores después de darnos, ¿no? ¿No? Como os decía antes. De hecho, bueno, eh, hace poco recibimos una sentencia de la Audiencia Nacional que les, que les daba un capón al abogado del Estado, a la abogacía del Estado, porque les decía eh, básicamente que, pese a habernos entregado la información, continuaban con el procedimiento y les decía que tenían una actitud sin, sin rigor jurídico alguno que se contradecía a sí misma. Eh, bueno, pues son cosillas para un friki como yo que, que le divierten, ¿no? Y bueno, tenemos varios casos pendientes en el tema de la litigación. Eh, tenemos algunos que todavía no están cerrados, como el acceso al código fuente, en este caso del programa que verifica los bono, a, a los beneficiarios del bono social. Eh, también eh, tenemos pendiente las solicitudes de indulto por cofradías, que ya nos entregó el anterior gobierno, el de Rajoy pero que éste ha decidido negarse a ello, no, pese a contar con el visto bueno del Consejo de Transparencia. Eh, o el precio de un medicamento de Gilead. Eh, aquí, en este caso, nos enfrentamos no solo a la farmacéutica, sino también al Ministerio de Sanidad. Eh, eso sí, bueno, de la mano del Consejo de Transparencia, que es quien nos da la razón, ¿no? para diciendo que tenemos derecho a acceder a, al precio de, los, de este medicamento. Y bueno, eh, además el Gobierno mmm, lleva coleando que eh, se resiste ¿no? a ejecutar a, a algunas sentencias que nos dan la razón, como, como el tema de los aviones oficiales, eh, que a día de hoy todavía el, el, el gobierno no ha ejecutado esta sentencia. ¿no? Pero bueno, como somos cabezotas, no nos, no nos, no nos resignamos. Perdón. Y bueno, pues un ejemplo, tras muchos años de trabajo, incluso antes de que estuviese yo en Cidio, eh, hemos perseguido la identidad de los asesores y hemos hecho públicas informaciones como la identidad de los asesores eh, demostrando, por ejemplo, que hay gente contratada a dedo sin oposición desde 1997. ¿no? Eh, y cuando no hay derecho de acceso porque se ha congelado, bueno, pues ya tenemos a, por ejemplo, a Ángela que, que va persiguiendo datos allá por donde los encuentra para, para hacer público temas como, como las, los, los, la, los, las PCRs ¿no? que están haciendo en las distintas comunidades autónomas. Y bueno, por último y no menos importante, os dejo con mi compañero Javi que os va a contar más temas. ¿Qué tal? Yo soy Javi de Vega, llevo en Cibio Comunicación y también intento que crezca pues, la clase social de socios, que en ese aspecto pues, ha sido un buen año. Yo hoy me he venido a la oficina y se hace un poco raro pues, estar aquí, porque los que habéis venido a encuentros otros años, os pues, la recordaréis ahora mismo, pues, llena de gente, con tortillas, del bar de abajo, tomando una cerveza y todos viéndonos las caras y tal, y eso se, pues, se hace un poco raro, pero bueno, por lo menos no me da la oportunidad de hablaros a los que no estáis en, en Madrid. Eh, si para algo nos ha servido 2020, volvemos eh, a mí personalmente, es para saber que el futuro de Cibio pues está en vosotros, en las personas que estéis cerca de nosotros, las personas que colaboráis con nosotros, compartís nuestra misión y nos apoyáis, los socios y las socias. Eh, empezamos el año con 552 socios. Eh, muy, o sea, gente que nos apoya, que es súper importante para nosotros. Y cuando empezó el primer, vamos, el primer estado de alarma, cuando golpeó la, la, la primera ola, estábamos en 610. Todo el trabajo que hemos hecho durante la cobertura de esta primera ola, eh, la proyección que nos dio la labor informativa, pues nos llevó a alcanzar cifras récord este año de lectores. O sea, hemos crecido en lectores únicos cerca de un 600%. Eh, nunca, nunca habíamos llegado a tanta gente. Muchísimos medios replicaron lo que hacíamos. Muchísima gente nos ayudasteis a llegar a otros gracias al boca a boca. Y el caso es que ahora estamos, eh, creo que lo comentaba ahora en el chat, en eh, 1050 socios. Que para, hemos pasado la, la brecha de los de los 1000, que no, nos hace, bueno, nos hacía mucha ilusión. Llevamos muchos años intentándolo. Esto supone es un crecimiento del 90% desde el, desde el mes de enero. Como os decía, o sea, había, ha habido dos momentos eh, muy importantes para este crecimiento. El primero ha sido la cobertura de la primera aula. Llegaron cerca de unos 300, más de 300 socios nuevos, eh, agradeciendo pues, el trabajo que estábamos haciendo. Y luego la participación de Eva en la Taruboconf, que, como comentaba antes, Eva, es un, es un evento. De tecnología y desarrollo de productos relacionados con tecnología. Así que quería dar las gracias también a David Zonilla y a toda la comunidad de Tarugos, que sois maravillosos. Eh, nos preguntabais antes cuántos socios nuevos teníamos eh, a raíz de la participación de Eva en esta charla, y eh, fueron 68, si no, si no hemos contado mal. Entonces, también quería, eh, para nosotros, o sea, todos los socios nuevos es, son muy, muy importantes, pero quería dar también un agradecimiento, sobre todo especial, a, a la gente que también nos apoya desde el principio. Hay muchísima gente que nos apoya desde el primer momento, que hace años que nos apoya y nos preguntaba, pues, ¿con, ¿por qué no eh, tenéis que conseguir tener más impacto, tenéis que conseguir ser más conocidos, marcar más la diferencia? Os aseguro que este año hemos dado todo, todo lo posible para mejorar en esa vía, y tenemos muchas ganas de, de también seguir creciendo en 2021. O sea, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Y para eso también nos queremos decir que os necesitamos. O sea, no tenemos mejores embajadores que vosotros. Si estáis contentos con nuestro trabajo, estáis orgullosos de lo que hacemos y de ser una parte fundamental de este proyecto, os pedimos que nos recomendéis, habléis de nosotros o que, y que le digáis a la gente que estáis orgullosos de vuestro apoyo, porque realmente eso eh, marca la diferencia y nos ayuda muchísimo. Y poco más. Intentaremos... Eh, bueno, en 2020 hemos logrado ser más relevantes para la sociedad, más conocidos, más cercanos que nunca. Y para nosotros es un auténtico placer pues, poder hacerlo con vosotros a nuestro lado, porque si no, no sería posible. Y nada, dejo paso a mi compañera Alaya. o Bueno, si veo que no está, eh, tenemos un montón de Españopolis para los nuevos socios aquí acumulados que muchos de ellos van a llegar durante las navidades, pero eh, intentaremos enviar cuantos más mejor, porque como sabéis, los enviamos siempre dedicados eh, por su autora y además con mucho cariño. Entonces, pues no sé si va a ser posible compensar pues, todo, todo el amor que nos ha visto de los nuevos, pero desde luego lo vamos a intentar. Muchas gracias. Pero si no llega es en diciembre, llegará en enero, seguro. O sea, que no os preocupéis que ten, tendréis vuestro español poli, lo traen a los reyes. Eh, los Reyes un poquito retrasados, pero <risas> eh, bueno, ahora que ya sabéis eh, las aventuras y desventuras que hemos vivido en este 2020, más aventuras que desventuras, tengo que decir, eh, os queremos dar un adelanto de las previsiones y líneas de investigación que tenemos programadas para este 2021. Eva os va a contar, eh, así a grandes rasgos, qué vamos a hacer y David eh, os contará con qué apoyos contamos para llevar a cabo todo esto. Eh, claro, en eso obviamente también entráis todos vosotros, nuestros socios. Eh, así que Eva, si quieres, eh, puedes ir entrando para, para empezar con el 2021. Vamos allá, el año que viene. Eh, me da un poco de miedo hacer planes para el año que viene porque puede explotar todo otra vez. Entonces, eh, tenemos un plan vamos a ver si se puede cumplir, y si no se puede cumplir, ya hacemos otras cosas, pero son útiles y están bien y aportan, ya está, ya, ya, ya lo voy a dar porque los planes no se cumplan tal cual. ¿Qué vamos a hacer en 2021? Vamos a seguir combinando estas dos cosas que os contaba, al principio de echar un cable y servir como, como servicio público y filar y ser puñeteros, y pelear mucho. Pelear mucho, como os contaba Miguel de la investigación, o publicando temas que los no estudiantes sepan ¿no? Cuando hablaba Miguel de los asesores, súper relevante porque... Y otros medios han, han preguntado si los asesores. Nosotros llevamos preguntándolo desde 2013. Eh, han preguntado mucho después sobre los asesores. David, ¿quiere sentar por el citarre, Y. Pero nosotros llevamos preguntando desde el la principio. Se te oye a partir de Pachán. Pero ¿Sí? era por si. <risa> <risa> pero ya. sigue, sigue. Ignóranos. No se me oye, ¿no? A ver si voy a estar yo aquí ahora, la... ahora. bien. Ahora bien. Menos mal que tenemos un equipo técnico que vigila ¿no? <risa> <risa> hasta esto. Eh, bueno, pues os contaba el 2021, seguir vigilando, eh, seguir sirviendo el servicio público. Eh, mira, ves, Maribel, si es que soy, si es muy pesada, me veía perfectamente. En la parte de servicio público vamos a seguir trabajando con este tema, vamos a seguir pendientes del BOE, el BOE va a seguir ahí, yo voy a seguir levantándome a las siete y media todos los días sábado y me lo voy a leer, porque alguien tiene que hacerlo. Eh, vamos a seguir. Eh, ayudando mucho a la gente que nos llega al consultorio o que necesite, o intentando explicar lo mejor posible cómo pueden acceder a todas las ayudas. Seguimos insistiendo en que no llegan a todo el mundo, y yo creo que es una vía que hemos abierto que no se va a quedar, no es solo para la época coronavirus, va a ser para siempre. O sea, ayudar a que eh, quien, eh, quien, no, quien no conoce esas ayudas las conozca y acceda a ellas, en una situación tan compleja y en general, nos parece una labor fundamental. Vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir vigilando a la vez. Entonces, el año que viene, vigilar, echar un cable a la gente que más necesita. Es un poco ayudar a los que están abajo y dar a los los que están arriba, que es un poco la mecánica en bruto. Perdonad que sea tan bruta, pero es un encuentro de socio relajado y yo tengo una estrella Galicia aquí. Entonces, vamos a seguir muy pendientes del tema de coronavirus. Ángel y María van a estar muy pendientes de todo lo que se apruebe, yo voy a estar muy pendientes de los contratos públicos que se vayan firmando estaremos muy pendientes de qué pasa con la vacuna, explicar muy bien todas esas cosas. ¿Y qué otras cosas vamos a hacer aparte de seguir todo esto? Vamos a cerrar algunos proyectos que tenemos en marcha ahora, vamos a publicar cosas sobre salud mental, acabar de publicar todo lo que viene sobre salud mental, vamos a publicar una investigación muy chula sobre contratos, nueva, que no tiene nada que ver con menores ni con lo que hemos hecho hasta ahora, que mola un montón, y David y yo estamos ahora mismo trabajando en los datos, y está muy guay, y esperamos publicarla a principios de año, y si todo sale bien... Eh, la segunda parte del año, seguramente a verano, un poco antes de verano, vamos a poder abrir el gran melón de la justicia, de trabajar con temas de justicia, porque el indultómetro no sabe a poco y creemos que es un tema muy, muy, muy muy importante, ahora más que nunca, y hay que trabajar en ello. Entonces, ese es el resumen: vigilar servicio público, ayudar a los que más lo necesitan y seguir vigilando a los poderosos para que no, no engañen. Básicamente. Y entonces, David os va a contar que esta parte es la pregunta más difícil de responder ever. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Un poco. Bueno, si sí, nos lo preguntan mucho de esto, ¿quién lo paga? Eh, bueno, en parte lo pagáis vosotros. Eh, en las, un poco la historia de Cibio es un poco la historia de ver cómo podíamos hacer esto sostenible. Es algo que siempre nos ha preocupado mucho porque es muy difícil. Y los últimos años lo hemos conseguido a base de, eh, pues, combinar. Un poco de todo, desde proyectos europeos de investigación, con donaciones de particulares, donaciones de organizaciones internacionales, una mezcla de todo. Entonces, eh, las buenas noticias, para, para también para que os hagáis una idea, el, este año que... El año pasado, por ejemplo, los socios fueron como un 15%, las donaciones de particulares como vosotros fueron como un 15%, ¿no? un poco menos del presupuesto. Este año posible sea, posiblemente sean un 25% gracias a la subida que ha habido. Pero las buenas noticias que tenemos para los próximos 2-3 años es que hace un par de semanas nos dieron una beca, una red de fundaciones europeas nos dio una beca durante tres años, son como unos 90.000 euros al año. Que nos, eh, precisamente, esa no es una beca para eh, periodismo de servicio público, estamos ahí con gente muy importante de toda Europa, como por ejemplo, Belinkat no sé si lo conocéis, pues es una, una organización que a mí me, me parece muy me parece flipante. Entonces, estamos con gente ahí muy buena y nos dan dinero precisamente para apostar un poco por el modelo de socios, de forma que podemos dejar de depender de, hay muchas cosas que no veis porque a veces no lucen, pero a veces te, trabajamos mucho en proyectos europeos que nos dan dinero y nos permiten mantener la parte más interesante, ¿no? Entonces, a partir, de, a partir de abril, que es cuando terminan nuestros proyectos europeos, vamos a poder estar más centrados en los temas de aquí, quitando el proyecto europeo, un proyecto europeo de una red de periodismo que vamos a mantener porque nos motiva y, y está alineado con la misión. El resto de cosas así un poco, eh, nos las vamos a poder quitar y vamos a poder centrarnos más en, en cosas que nos apetece hacer más hacer. Entonces, eso nos va a permitir reaccionar más rápido, nos va a poder cubrir más temas de aquí como que vamos a cundir más, básicamente, ¿vale? Entonces, deberíamos poder producir más cosas y vivir un poco mejor. Entonces, somos bastante optimistas en ese sentido, pero aún así también otra cosa que tenemos, en eh, que estamos trabajando ahora es una campaña de comunicación. Eh, ahora somos 1.050 socios, nos gustaría doblar igual como en dos años más o menos. Eh, vamos a ver cómo funciona el año que viene. Entonces, eso, haremos una campaña en algún momento antes del verano, os pediremos ayuda y vamos a seguir apostando cada vez más por ser una organización mantenida por los socios, para no depender tanto de estos proyectos horrorosos que a veces tenemos que hacer. Y eso es todo por mi parte. Eh, creo que ha entrado la ahora. De todas formas, cualquier pregunta que tengáis, tanto de esto como de cualquier otra cosa, iré escribiéndolo ahí y ahora os contestamos lo que queráis. Eh, hola de nuevo. Pues eh, llegamos a la parte más importante del día, que es la parte de la comunidad, que sois vosotros. Y. Vamos, la comunidad, ¿qué es la comunidad de Cibio? Son la gente que nos apoyáis, la gente que nos seguís, que nos leéis, que nos mandáis emails, que nos comentáis en Facebook, en Twitter, eh, todos esos que sois vosotros, básicamente. Eh, eh, como varios de mis compañeros han hecho confesiones así muy personales, yo también quiero decir que este año en Cibio he aprendido mucho, he aprendido muchísimo con mis compañeros, pero también he aprendido muchísimo gracias a vosotros, a contestar a vuestros emails. mails eh, a vuestros comentarios en la comunidad, a esos mensajes en Twitter. Eh, vamos, eh, a mí me encanta hablar con la gente y, y este año ha sido especialmente fructífero en eso. Eh, además, como, como comentaban también mis compañeros, no quiero, eh, no quiero repetirme, eh, la cobertura de la COVID nos ha traído algo maravilloso, que es gente que normalmente no había escuchado hablar de Cibio y que... Eh, se ha acercado más a nosotros, nos ha leído más, eh, se ha hecho incluso socias de Cibio. Eh, ahora somos más y además somos una comunidad mucho más diversa y eso nos llena de orgullo y satisfacción. Eh, ¿Qué queremos para la comunidad en el 2021? Eh, crecer, obviamente. También queremos darle un pojón al espacio de la comunidad civil eh, y retomar algún grupo de trabajo que, que iniciamos antes de la pandemia como, como el de inspecciones sanitarias. Eh, bueno, ahora ya hemos llegado al punto clave, que es que nos podéis plantear las preguntas que queráis. Eh, yo os voy a invitar a las personas que, que, que, que quieran a. A entrar en directo en la pantallita, como estamos nosotros. Eh, si nadie quiere, porque sois muy tímidos, entonces empezaremos a contestar las preguntas que ya nos habéis hecho eh, en el chat, ¿qué os parece? Eh, podemos empezar, bueno, igual que entren David y Eva o mis compañeros, eh, para sentirme un poquito acompañada, por favor. <risa> y, y podemos empezar contestando las preguntas que ya habéis ido haciendo en el chat. Por ejemplo, no sé si Ana, Ana Valdivia eh, nos hacía unas preguntas al inicio, nos decía que cuán automatizable es la lectura del BOE y varias personas la habéis dado al like, entonces entiendo que hay varias personas interesadas en esta respuesta. Eh, la pregunta es si Ana, tú quieres entrar a... Al, ¿Quieres entrar a...? Vamos a invitar a Ana. Espera. Ana pasa, por favor, métela. ¿No? Que además queremos veros las caras porque es lo que vamos a echar más, y menos este año. Está bien veros un poquito, aunque sea. O sea que por favor, quien, trae, quien quiera pasar, que la vamos, vamos a invitar. Hola. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo desde Londres. Muy bien, No teníamos claro si esto iba a funcionar. De momento parece que todo, el sistema este. Es... Vale. <risa> dale, dale. <risa> Bueno, pues nada, yo os he hecho esta pregunta porque um, actualmente estoy trabajando en temas también de análisis de contratos, pero de la Unión Europea. Estamos analizando qué empresas tecnológicas están ganando los contratos para desarrollar tecnología en las fronteras y me ha sorprendido mucho la facilidad que ha sido el descargarme los datos y correr un algoritmo que me estructure to toda la información, ¿no? Ah, eso es lo fácil. Vale, eso es lo... <risa> Entonces me preguntaba porque, claro, siempre, bueno, Eva eres como la, la, eh, la estrella, ¿no?, en el BOE y sabiendo que en principio también hacéis temas de, de, de código, ¿cuán automatizable es el BOE? Porque aún sigues leyéndolo. ¿Aún <risa> sigues ¿sí leyéndolo? Es una pregunta muy eh, Ojalá todo fuera automatizable y hay mucha gente que ha intentado ayudarnos automatizando más cosas y yo siempre les digo lo mismo, o sea, yo mataría porque fuera automatizable todo, no tener que levantarme a las siete y media incluso los sábados. Y David, que es la mente más brillante que he conocido en mi vida, lo he intentado todo. por mío. Sea, todo lo que se ha podido automatizar hasta ahora está ha automatizado. O sea, cuando analizamos temas a lo grande, por ejemplo, todo esto sí lo saca David. O sea, yo no saco todos los contratos del BOE, lo hace David, también David lo estructura, y luego entre los dos lo limpiamos, que es la parte, en contratación es la parte más puñetera porque en Europa no tanto, porque ahí los gordos sí que están como más controlados, pero el resto de datos que es donde normalmente está más al tema de la corrupción, porque no pasan por el control europeo, el problema es que es un cacao, o sea, que puedes estructurarlo, pero en la casilla no tiene que ir el importe, hay una frase, pero no hay nada, o hay otra cosa, o publican cosas que no, o sea, hay una cosa muy importante con la contratación y con muchas cosas que tienen que ver con el BOE, que a veces cuando se enfocan con desde el punto de vista técnico, se olvida que la contratación pública es complicada, de la, o sea, es una de las normas más complicadas por las que yo me enfrento en mi vida y me leo el voto, es complicadísimo, o sea, hay 20.000 excepciones a todo, 20.000 cosas, si no entiendes exactamente cómo funciona, tú ves ahí un número y dices, ah, pues este número tiene sentido, no, no tiene sentido, y por qué está ahí, uy, mi gata va a salir, ¿Por qué está en el... bueno, pues va a salir, tal, o la iba a salir, esto se, esto se sabía. Ya, ya, Lola, ya. Pero... No le pasa nada, es que es así, es muy, es muy drama, quid, ella. Ven, no pasa nada, está todo bien, vino. Entonces, o sea, al final es, es muy complicado y muchas cosas que parece que estén mal o que sea una ilegalidad, a veces es simplemente que es una excepción de la misma, que no sé qué. Entonces, en contratación pública, para nosotros la experiencia que tenemos es que los datos siempre están mal, por, por defecto. Y en cuanto a la pregunta base de cuánto se puede automatizar, automatizamos todo lo que es investigaciones en bloque, o sea, miro todas las cartas de naturaleza, miro todos los indultos, miro todos los contratos, miro todos los... Esto está automatizado, esto lo hace David. Eh, esto controlado, pues normal, tengo que pasarlo yo a uno a uno, ya, ya, ya. Ya, <risa> perdonad. ¿eh? Eh, cuento, lo cuento yo si quieres. Okay, eh. no, no, no, no, no, ¿qué pasa? Pues a la Lola, a la Lola. Tengo una gata follonera que me habla todo el rato, eso sí, tenéis que conocer parte de mí, parte de mi vida es eso. Eh, pero hay cosas, o sea, cuando yo lo miro a diario es porque cuando publican un decreto ley, ese decreto ley lo han anunciado, pero no sea, o sea ese texto no está en ningún lado. Y ese texto no se puede analizar. Ni siquiera, o sea, ahora mismo, igual en unos años de análisis de lenguaje, evoluciona un montón, pero ahora mismo, yeah. por favor, voy a cogerla. Ahora mismo es muy complicado. Entonces, hay partes, por ejemplo, si tú puedes ver todos los contratos en bloque y analizarlos, pero ver si cuando, cuando yo entro en los contratos cada día, hay empresas que ya me las sé. Cuando veo un nombramiento, ¿quién, es, ¿quién ya está en mi cabeza? Tenemos que mejorar la automatización de cuando nombran a alguien, ver si lo tenemos en otra base de datos. O sea, por ejemplo, hola. Pero. De verdad, o sea, es que es muy, de verdad que no le pasa nada. Esto está haciendo esperar. Es que es como muy exagerado, o sea, le faltan unas plumas bueno. en el pecho. Oye, Pero, no pasa nada, que hay, hay gente, ¿no?, que aparece en la BBC y le sale una, un niño una niña, pues a ti te está saliendo el gato. El gato maullando, ya Lolita, ya. Entonces, hay, hay una parte que es mirárselo cada día y de hecho de ahí salen muchos temas que luego hacemos que no mm -hmm. se han ojalá lo fuera. Pero al final lo gordo que es leerse un decreto ley y entenderlo, lo tiene que hacer un ser humano y ojalá lo pudiera hacer. David, ahora da cuenta que se puede hacer. Eh, sí, aprovecha para sacar a Lola, que tiene, tiene mucha historia, además, el gato. Voy, voy, voy. Aunque voy. me va a robar el foco. Eh, sí, si nosotros eh, aut, aut, o sea, automatizamos lo que podemos. O sea, porque una cosa que se podría hacer es analizar el texto así un poco en general y ver de qué de qué tema trata cada artículo y cosas así, pero que es algo que a nosotros no lo hemos visto utilidad. Lo que sí hacemos es cuando encontramos, o sea, nosotros lo que queremos son datos como estructurados o, o datos como muy detallados. Eh, entonces, por ejemplo, lo que hacemos es cuando vemos que hay, como sabemos que los indultos se publican en el BOE, pues lo que hacemos es buscar todos los indultos y extraer con expresiones regulares todos los detalles de quién ha sido, quién la ha indultado, por qué había sido condenado. pero son cosas como específicas, no tanto en general de qué va esto, sino específicamente el sacar los, los campos concretos que nunca es 100% perfecto, mm. pero permite tener algo que luego limpiamos manualmente y cosas así. Ese es el gato de tres patas y otras cosas que sí que podríamos intentar automatizar o mejorar es un poco el cruzar distintas bases de datos que hasta ahora no hemos podido, pues eso, el ver los contratos, de, o sea, si una empresa recibe un contrato, Idealmente, por ejemplo, lo que sí hemos querido hacer es cruzar con el registro mercantil. O sea, como algún sistema que te dé alertas de, cuidado, esta empresa resulta que también está en la lista de deudores de Hacienda. O sea, ese tipo de cosas de enriquecer lo, ciertos campos sí que estaría bien hacerlo. No hemos podido hacerlo bien, pero no es una cosa de automatizar completamente todo el proceso, sino que es un proceso como semi-asistido, donde Eva igual puede tener ciertas herramientas que le destaquen ciertas cosas. ¿no? Pero siempre va a estar Eva en el centro del bucle leyendo y tal. Pero el añadirle herramientas sí que puede estar bien. Y tengo muchas, muchas alertas que me pone David de cosas. De repente sí, pues es secreto. Y no. os pasa también que yo, es una cosa que he estado, he estado viendo en la Unión Europea, que el nombre de una empresa os aparece de mil y una manera. Sí, sí no. La... la parte complicada es la limpieza porque en realidad el problema es que la introducción de datos en contratos públicos incluso a nivel europeo no son campos fijos. O sea, no son estructurados, tienes un campo ahí abierto, en el que cada uno escribe cada funcionario escribe lo que le da la gana. Y ese es el problema. Sumale a eso los diferentes idiomas y todo, ya es una fiesta. Ya. La, fiesta ¿no? mí, la experiencia que he tenido en la Unión Europea es que más o menos los PDF sí que están bien estructurados, que con, regular, eh, con expresiones regulares he podido sacar la, la información que quería, pero sí que he notado que a medida que van pasando los años van cambiando, van cambiando el, los, los títulos de las secciones sí, no cambian un montón de cosas y luego es eso, que cada vez se escribe de una manera, luego es que no hay no hay como criterios fijos y cerrados, ni siquiera hay, o sea, hay un registro de licitadores en España, por ejemplo, y en Europa, y tienes toda la lista de empresas con sus y en lugar de que el funcionario entre esa lista diga ese el licitador, escribe lo que le da la gana. Eso es. Claro. Cuando alguien escribe lo que le da la gana, pues es lo que pasa, que estructurarlos y sacarlos estructurados es súper fácil, pero el problema es que es, es pues eso, que, que luego los datos están formados. Uh -huh. Muy bien. Eh... No sé si me puedo ir ya. Oh. Claro, tú vete sí. cuando sí. quieras. Ah, yo no puedo ir no? cuando quiera. Claro, sí, pasas con el... Ah, con X. Yo, eh, nada personal. What? Eh, que esto enganche un poco con la pregunta de Jorge Navarrete, que no sé si la quieres hacer en directo Jorge o la hacemos nosotros por ti. Te invitamos te, Sí, te invitamos, a ver cómo eh. Navarrete Ahí está Ahí está Está en camino Aquí está Hola. Hola, A ver, bueno, mi pregunta era básicamente por si todo el código que generáis en las diferentes aplicaciones lo compartís en los tipos tipo o, eh, repositorios públicos para que la, gente, la propia comunidad de desarrolladores pueda ayudaros. Yo entiendo que si tenéis, por ejemplo, una issue de no sé hacer esto, y alguien de la comunidad la ve puede echar una mano o incluso sí. proponer mejoras o porque al final sí. es el mundo del desarrollo. Sí, eh, eh, aprovecho para esto, me lo preguntan bastante. Eh, o sea, todo lo que hacemos es público, todo está en GitHub, el perfil es cibio. Entonces, si vas a github barra cibio verás que está todo ahí. Lo que pasa es que, claro, de primeras vas a encontrar un porrón de repositorios y no vas a saber por dónde empezar. Entonces, una cosa que siempre hemos querido hacer y nunca hemos hecho bien, intentar crear esta comunidad de gente alrededor de Cibio, entonces hay una serie de, bueno, al principio también nuestro perfil ha ido un poco cambiando, eh, eh, ahora el periodismo tiene como mucha importancia, entonces hay, últimamente, en los últimos años no hemos tenido proyectos, bueno, digamos que la parte técnica ha sido cosas como muy concretas para investigaciones concretas de sacar datos, limpiar datos, hacer gráficos interactivos donde no era fácil meter gente porque eran cosas como muy puntuales que hacíamos nosotros para una investigación. Además, los periodistas tienen esta tensión de que no quieren que nadie sepa lo que están haciendo, con lo cual hay un, es una oposición un poco al mundo del código libre. Pero lo que, entonces, no era fácil encontrar el proyecto adecuado y también está, hemos estado desbordados durante muchos años. Yo tenía una lista de correo y nunca escribía no era, no era capaz de pensar qué tareas proponer o cómo hacerlo. Entonces, es una cosa que siempre hemos tenido ahí un poco frustrante. Entonces, precisamente cuando en febrero sacamos verba, nos pareció una buena oportunidad porque era un proyecto que técnicamente tenía como un poco de chicha, tenía, tenía su gracia y luego además tenía posibilidades de mejorar y era una cosa que nosotros queríamos mejorar. Entonces, con todo el tema del COVID, todo esto se ha ido un poco al, al traste, pero sí, o sea, está todo abierto y, y, y queremos encontrar la forma de colaborar. Es verdad que lo que son investigaciones puntuales, Igual no es práctico meter gente de fuera porque es algo que yo, Antonio o Carmen, hacemos con Eva y sacamos los datos y es. Puede hacer, pero en privado. un poco en, en, O en privado, en, pero, pero también el, privado. el rollo de. Pero también la, nuestra, atención siempre, siempre, en... nuestra atención siempre uh -huh. ha sido que si alguien quiere colaborar, no le voy a poner un deadline. Quiero decir, no le voy a decir es que esto lo quiero claro. para la semana que viene. Claro, entonces Hay que jugar siempre con esta cosa de bueno, ya que me ayudas, no te voy a meter prisa. Entonces, tenemos que encontrar tareas de cosas que no nos bloqueen a nosotros, pero que sean, que vayan en la misma dirección, ¿no? Entonces, en Verba era una opción, eh, yo creo que habrá más cosas, por ejemplo, con los temas de contratación, pero tenemos que encontrar esto y este año ha sido imposible. Pero en, en ese sentido, todo lo que se os ocurra o cosas que creéis que hacemos mal o que podemos hacer mejor, de ayudaría que etiquetarais los sitios así o que tuvierais una página estática que dijera tal, no sé qué, decídmelo, eh, me, me podéis escribir a david.cibio.es, y lo comentamos y tal. Y la idea también era usar un poco la comunidad para esto. Pero yo digo que este año ha sido un poco el caos. Y yo he sido un cuello de botella tremendo. Pero eh, sí, o sea, que nos gustaría hacerlo. Y si encontráis o si encontráis alguna pieza que decís, esto es útil para otra cosa, no sé qué, o sea, encantado de partirlo, refactorizarlo, como sea. O, o sea, en ese sentido, sí, estamos abiertos a ello. Y luego, por curiosidad, ¿cómo hacéis todo el tema de limpieza de datos, de... O sea, ¿usáis herramientas automáticas? ¿Es un poco eh, eh, un, Es, es semi-automático. Depende, depende, del, depende del problema que tengan los datos. O sea, nosotros solemos trabajar en Ruby, eh, algo menos en Python eh, y los datos, eh, una vez que los tenemos ya estructurados, los solemos, hay una herramienta que se llama OpenRefine, que empezó Google pero luego la sacó. Entonces, eso nos ayuda a detectar algún tipo de errores como erratas, pero hay cosas que no son que no encajan ahí o, o hay cosas que se pueden hacer con eso y otras que directamente las tenemos que hacer como con revisión manual. Yo a veces, por ejemplo, con los contratos lo que hacía era sacarle excels a los periodistas de determinadas cosas para, como agrupadas de distintas formas, para que ellos miraran, pues, por ejemplo, grupos de contratos a la misma empresa al mismo día de la misma administración pública. Ellos revisaban, veían si era lo mismo. O sea, era un proceso semi-automatizado, pero hay cosas que hacemos con, con Google Refine. Y otra cosa, hay cosas que nos gustaría empezar a trabajar mejor, eh, como el intentar hacer cosas con Machine Learning, por ejemplo, de si hemos detectado algún tipo de error o, de, o para desduplicar cosas o para corregir erratas, igual podemos hacer un pequeño modelo que nos permita. Es algo que no hemos explorado, pero podríamos hacer. Pero generalmente con Refine eh, nos ayuda algo. Eh, si no lo conocéis, es una herramienta interesante. Bueno. Pero al final es eso, es una combinación entre la parte técnica y la parte periodística. Hay una parte a manubrio, siempre hay una parte a manubrio aunque no queramos. Entonces es un poco el combo este de, de David haciendo todo lo que puede hasta donde todo lo que llegue a la técnica y luego nosotros ir ahí a pica piedra después y ahí vamos. Eh, sobre el BOE también Cristóbal Contreras preguntaba que si para escribir el BOE eh, si hay templates o que si se puede proponer. A ver, ahí, vamos a explicar una cosa que es muy importante. Durante la pandemia hubo gente que me decía que cosas de que estudiar Yo no escribo el BOE, yo lo analizo solamente. Pero conocemos a los, a los señores del BOE que les llamo yo, porque los conozco la mayoría de sus nombres. Pero bueno, conocemos al director del BOE, a la gente que trabaja ahí. Son gente súper maja y gente muy buena. Yo o sea, Si todas las administraciones públicas funcionan como el BOE, esto sería una maravilla. Os lo digo en serio, no sabéis lo que son. O sea, cuando yo me estoy leyendo un decreto ley que modifica 10 leyes y me lo estoy leyendo en ese momento a las 8 de la mañana y estoy revisando esas leyes que modifica, ellos ya están cambiando la ley original, o sea, es, son mágicos, ¿no? o sea, esto, y además son muy majetes. Entonces, ellos no escriben nada, ellos les llegan, y tienen sus templates de formato voy tal, pero a ellos les llegan los anuncios, las disposiciones, lo que aprueba pues, un ministerio, un ayuntamiento, lo que sea, y lo mandan. Entonces, hay templates dentro de los ayuntamientos para anuncios, para cosas, para lo que sea, o sea, eh, los contratos tienen una determinada estructura. Por ejemplo, cuando se publica, los nombramientos también. Y luego, lo que nosotros solemos utilizar, que es muy útil, es que el lenguaje administrativo es un coñazo y siempre es igual. O sea, cuando se, es lo que decía David antes, cuando se publica un indulto, siempre, siempre se escribe lo mismo. Por el que se indulta a Pepito, por no sé qué. Bueno, casi. Hay matices que David tiene que arreglar. O sea. Pero que, como es muy similar, de ahí es donde, donde podemos extraer información para crear estas bases de datos. No sé si quieres. Desarrollar la pregunta virtual, que no, te no, no, era, era básicamente eso, porque como antes has dicho que el funcionario es eh, que escribe como, como él quiera, pues digo, joder, pues ya que puede escribir mucha gente, digamos, en un documento que va a ser gordo, claro. lo suyo es que hubiera, aunque fuera una plantilla de Word o algo, que, pero que le obligase a seguir a toda una coherencia, digamos, y claro. que, que permita pero, el orden. Sí, sí. De hecho, cuando hablábamos de que escribe lo que quieren, sobre todo cuando introducen datos en, en, en los registros, o sea, las bases de datos de contratos públicos, sobre todo, que en lugar de obligarles a poner una cifra y que el, el programa no les dejara pasar adelante si no han puesto una cifra que tiene sentido, les deja, es un campo en blanco. Entonces, ahí es donde es. O las fechas. Quiero decir, el caso típico también es las fechas. Quiero decir, tú tienes un campo de fecha de adjudicación. Y en vez de asegurarse de que sea día barra mes barra año, es cada uno pone lo que quiera. Entonces, sí. te encuentras todo tipo de combinaciones, largas, cortas, no sé qué. El, el, el, en vez de poder elegirte una lista, el tipo de contrato que es, si es obra, servicio, suministro, otros, escriben un poco, generalmente lo ponen bien, pero te encuentras otras cosas. Entonces, es un poco el, hay una estructura, pero no, no, se, no, es, no es obligatoria. Entonces, luego te encuentras todo tipo de guarrerías ahí. Y el boel hace lo que puede, pero al boel le llega, le llega un poco la basurilla, le, le llega de distintas fuentes. ¿No se, puede no se puede proponer una plantilla, digamos, para, para corregir estas cosas. Bueno, de hecho, eh, en contratación del Estado eh, hay una web que, que cada vez más centraliza los distintos portales de contratación regionales y municipales. Ellos tienen un lenguaje, o sea, tienen un esquema súper definido de de cada campo, las opciones, o sea, se está trabajando, o sea, tienes un xml ahí súper definido y tal y cual, entonces cada vez más, según la contratación, se van moviendo al campo electrónico, todo esto debería coordinarse y tal y cual, pero aún así, te al final, te sigues encontrando cosas raras, de gente que gente que pone importe cero euros o cosas así, o sea, el, eh, poco a poco sí, y, y, la, y la información que encuentras en los portales de contratación está más estructurada que la que te encuentras en el BOE, que es un poco el sistema antiguo. Bueno, no es exactamente así, pero bueno. Eh, pero se, se, se Va en esa dirección, pero aún así te sigues encontrando muchas muchas cosas. Nadie verifica, o el nombre de la empresa, nadie verifica que el nombre de la empresa coincide con el registro mercantil, sino que es un poco lo que al tipo le suena, ah, no sé qué, SL, o lo junto, lo separo, o lo que sea. entonces todo un poco así a ojo. Otra dudilla, ya os dejo. Mm. Eh, el proceso que hacéis de, digamos, de leer el BOE, no, no hablo ni, ni a nivel de informática, sino la parte humana, la tenéis documentada en algún lado. Es decir, imaginaros que de pronto saliera por ahí un, una persona que tenga talento y sea capaz de, de, de llevar ese proceso humano a automatizarlo a código. Eso lo tenéis por algún lado, porque al final, eh, Eva, tú tendrás... Como tu recetario, diga, pues mira, yo dos días hago esto, esto miro aquí, si esto pasa aquí no me voy para tal sitio y más o menos tendrás ya de tanto leértelo, a lo mejor tiene eso medio ya trillado, porque leerte el bug de todos los días, yo creo que eso no da tiempo. No, no, no, no no me lo leo todo, eh hay una cosa importante, yo me leo todos los títulos, por explicar un poco el proceso, me leo todos los títulos y me separo en pestañas distintas, que por eso mi navegador es una fiesta normalmente, las cosas que tengo que mirar a fondo y leerme al detalle. Eso es lo que me miro con detalle. Entonces, mi, no está documentado lo que yo hago. Es verdad que yo sé que, que los que trabajáis en otras áreas, esto de que yo no documente lo que hago, parece sacrilegio. Y es verdad. O sea, yo sé perfectamente lo que hago, el proceso que sigo, pero es verdad que hay cosas que yo no, o sea, que yo no puedo explicar por qué un anuncio me llama la atención. O sea, ahora a mí un anuncio me llama la atención, me anuncio un contrato, por ejemplo, o un nombramiento me llama la atención porque conozco el nombre, me llama la atención porque sé que en ese departamento ha habido cambios y es importante, o sea, mucho como me llama la atención porque estoy enganchada la actualidad todo el día y sé que es relevante. Ajá. Y de repente cambios en sanidad o pasa algo así, o sea, y muchas cosas me llaman la atención, sobre todo, porque llevo ocho, porque llevo ocho años leyendo el BOE y sé que hay cosas que son normales y no es que no. Ajá. O sea, nuevo, pues, es eso, de repente te llama la atención. entonces Es difícil automatizar esa parte. También os digo que todo lo que yo hago en el BOE, cómo lo busco, cómo lo explico y tal, David lo tiene bastante controlado, porque él lo ve mucho a turra con todo mi curso. Entonces, es verdad que él siempre está intentando ayudarme en automatizar algunas cosas y yo le voy contando, pues, pues, esto, pues aquí hago no sé qué y aquí tal, y él, vamos hablando juntos de cómo se puede mejorar. Por eso, eso te decía, que tenemos que mejorar, por ejemplo, de, pues, de cruzar mejor base de datos para que no sea mi cabeza la que recuerde si ese señor era importante cuando le nombran, sino que tengamos alguna manera de de tener también alarmas, de, ¿no? ojo con este que viene de no sé dónde, o ese tipo de cosas. Igual que tenemos alarmas en otro tipo de cosas. Entonces, es verdad que no está documentado, yo a veces he dado clases a periodistas jóvenes de un poco el proceso y cómo entender el BOE y cómo leerlo, entonces más o menos, o sea, en grandes rasgos sí lo tengo documentado, pero es que depende mucho de, de tener la actualidad controlada, de ver qué cosas pueden ser rele relevantes y ahora más que nunca, después de tantos años, de saber lo que es normal y lo que no es normal. Uh -huh. Y eso okay. es un poco. Por eso digo que igual algún día hay ciertas partes que si el tema del análisis del lenguaje evoluciona un montón, ¿no? como está ahora, pues igual puedes empezar, pues no sé, o sea, el tema de la inteligencia artificial, empezar a decirle esto es raro, esto es normal, esto es raro, y, y con el tiempo. Pero sea, me parece un poco ciencia ficción ahora mismo. Vamos. Y tú cómo lo ves. Pero... Sí, eso, el, o sea. Es, es eso, no, no automatizar del todo no, pero intentar ayudar a Eva con informa, información adicional o con alertas o algo así, eso sí que lo tenemos que mirar mejor. No hemos podido hacer todo lo que queríamos hacer, pero bueno, es, seguimos seguimos mirando. Ok, muchas gracias. Eh, y ánimo. Relacionado con el BOE y ya podemos pasar a otro tema, pregunta Miguel Ángel Sosvillas si el formato en el que se publica de firma, el que vale, eh, del BOE es el PDF. Sí, eh, sí, eh, de hecho, es un PDF firmado que tiene un CSV en un lateral que tú puedes comprobar si el CSV existe y tal y, y, y buscarlo. Sabéis que es un código único que dice que ese documento existe y es el firmado. Eh, de hecho, cada vez pasa menos. Mucha gente me dice que por qué cuando comparto eh, las tes del BOE siempre comparto los PDF cuando es, da mucho más la turra cuando estás desca eh, mirando un archivo en el móvil, por ejemplo, y no el HTML. Eh, comparto el PDF porque hay veces... Que determinadas tablas cada vez pasan menos. Al principio pasaba todo el rato. Solamente están en el PDF, no están en, en, en la versión en HTML. Entonces yo siempre reviso la versión en PDF cuando me leo el Word. nunca Solo miramos la versión en HTML otras versiones cuando hay que extraer datos o lo que sea, pero yo siempre vi la versión en PDF, primero porque es la firmada y es la, la oficial, y segundo porque hay veces que hay cosas como anexos o dibujitos. Hay dibujitos en el board a veces. Cuando, por ejemplo, se aprueba un nuevo sello o un escudo heráldico, se si pone un dibujito de cómo es, o cualquier cosa, o una medalla, hay un dibujito y en el HTML no está muchas no veces. Entonces, pues, hay que mirarse el PDF. Entonces, si la versión de PDF, eh, siempre comprobando que el CSV sea, porque hacer un montaje como poniendo el boy arriba y escribiendo cosas es suficiente, eh, siempre comprobando que sea la original, que esté en la web original y que no sé qué, porque, por ejemplo, en, esta, en la crisis han ido moviendo boys falsos, que es una cosa de locos, Comprobando que está en la web original que no es otra web, que tiene no un CSV, que toda la pesca es el firmado. Eh, vamos a invitar a, si os parece, a Susana Sobrino, que es socia nuestra desde hace tiempo, para que haga unas preguntas, que tiene varias preguntas, ¿sí? Y así la vemos. <risa> está entrando, está entrando, es que esto es... Tenía, de hecho, una pregunta sobre el BOE, por eso... Ah, vale. No, así que, mira, eso os enseño a la gata otra vez. <risa> por favor. ¿Sabéis que el resto del equipo de Cibio quería que yo tocara la batería, pero les dije que no voy a tocar la batería porque una batería sola no tiene ningún sentido? Pero si no... Voy a tocar la batería. Sí, ya está. Hola, Susana. Hola, ¿qué tal a todos? ¡Qué sorpresa! Bueno, eh, sí, sobre el BOE que estabais hablando ahora, había planteado, eh, bueno, sobre el BOE, sobre el tema que tenéis de, bueno, pues como servicio de, de ayuda pública a la sociedad, si os habéis planteado alguna vez eh, tocar temas de comunicación clara para facilitar el diálogo entre, entre la ciudadanía y las administraciones, y luego también había preguntado, eh, que os lo había preguntado al inicio del confinamiento y demás, no sé si alguien puede tener algo de información, por qué los ERTES no se tratan como información pública, al igual que, por ejemplo, la información de los concursos de acreedores, porque, bueno, es un chorrón de dinero que, que está yendo y yo creo que todos hemos oído casos de, pues, es que en esta empresa están los trabajadores, está la plantilla o parte de la plantilla trabajando, pero la empresa está en ERTE o… Bueno, que debe haber ahí chanchulleo y si eso se fiscaliza de alguna manera, si hay forma de saber qué, qué empresas son las que están accediendo a, a los ERTES o cómo. Y bueno, enhorabuena a todos por el trabajo y que un orgullo ser socia de Cibio y, y para pues, mil gracias. Ah, eh, el tema de la comunicación clara. Nosotros entendemos que lo que nosotros hacemos ya, que es, eh, no es solo traducirlo, explicarlo, pero conseguir que con eso que llega al BOE llegue de forma muy sencilla, incluso si se hace falta poner, poner estas ayudas para que directamente pongas tres cosas y te saque el formulario para presentar en la eléctrica, por ejemplo, con lo del bono social, es convertir eso en comunicación clara, cuando a mí la gente me dice, es que así explicas, yo pienso, pues, entonces lo estoy haciendo mal. Quiero decir, mi objetivo es que todo eso se entienda por cualquier persona. Pero es verdad que hay una parte importante eh, que además lo preguntaba también Emilio antes y yo creo que es muy relevante hablar de esto. Nosotros estamos obsesionados con cómo hacer para llegar a todo el mundo de verdad. Porque no todo el mundo lee los medios digitales, no todo el mundo va a entrar en un ordenador a entrar en una aplicación para buscarla. O sea, cómo llegar a todo el mundo de verdad, de verdad. Entonces, lo que hemos hecho mucho, si quieres, Javi, si puedes entrar ahora y contar un poco el detalle, pero lo que hemos hecho mucho es hablar con organizaciones que están sobre el terreno, para que ellos utilicen esas herramientas y echen un cable a esta gente. Pero, ahora, Javi, te cuento un poco más de esto, pero, por ejemplo, nosotros hemos insistido mucho con el Consejo de Transparencia, con ministerios, con CMC, con todas las reuniones que hemos tenido, con diferentes entidades, tienen que explicar las cosas que hacen. Y explicar las cosas que hacen no es hacerlo muy bonito y muy cool, es explicarlo de forma clara para quien lo necesita yo creo que eso ha calado muy poco en algunas administraciones autonómicas, pero no acaba de calar. Y creo que es un problema porque al final es como es como nosotros siempre le ponemos un ejemplo, eh, cuando hablamos con organismos públicos, cuando haces una solicitud de información y te responden para decirte que se si amplía el plazo o no sé qué, te dicen que tienes un requerimiento. Te es que da un miedo que te mueres. O sea, tienes un requerimiento. Oh, pero ¿qué te estás contando? No, tío, o sea no, no asustes a la gente. Y en el tema de ayudas creemos que es muy importante que ese trabajo no se está haciendo. Que por esto no llegan a todo el mundo. Entonces, estamos obsesionados con eso y por eso le estamos dando vueltas a hacer aplicaciones sencillas que pueda usar todo el mundo. Con el Bono Social hicimos una campaña de, de ayuda a tu abuelo a pedir el Bono Social, por ejemplo, pero Javi, te más. Pues sí, era una pregunta. No sé si me veis y si me oís, pero. Perfecto pero porque yo soy un eterno por el problema técnico. Entonces, eh, lo que hacemos con, con los proyectos para, para salir un poco de esta burbuja digital es mucho tratar de contactar y de pedir la colaboración de proxys, de agentes sociales, eh, por ejemplo, de este, organizaciones asistenciales que trabajan con colectivos vulnerables o eh, en como Cruz Roja departamentos dentro de Cruz Roja que hacen trabajo asistencial eh, contactar con departamentos de atención al consumidor de las administraciones que en muchos casos han utilizado nuestras aplicaciones nuestras guías para responder a un ciudadano cuando va a su ayuntamiento a una mesa o a una ventanilla a hacer una pregunta y identificar o sea cada vez que hagamos un proyecto de estos destinado a ayudar a, eh, a colectivos vulnerables o sea, eh, llegamos a contactar con más de 500 ayuntamientos, más de 300 organizaciones, eh, desde organizaciones de atención al consumidor, de pensionistas, de distintos tipos de vulnerabilidad. De vulnerabilidad. Y esto se ha traducido... O sea, por ejemplo, tuvimos un caso, un caso extraordinario en, en Asturias cuando sacamos la, la aplicación para facilitar la solicitud del bono social, en la que una asociación de, de allí, de Asturias, consiguió una subvención pública para ayudar a la gente a pedir el bono social. Entonces, consiguieron ellos dinero para montar un call center y lo que tenían eran a ocho personas que estaban con la aplicación que habíamos hecho en Cibio, cada vez que alguien llamaba por teléfono, porque además habían podido invertir bastante en publicidad, y había publicidad en las cortesinas en los medios de comunicación, y la gente llamaba. Realmente, creo que llamó más de dos mil personas a lo largo de un mes a preguntar. Si tienen derecho al bono social, pues la gente allí estaba con el ordenador, con nuestra aplicación, y ayudando a la gente a lo largo de todo el proceso. Igual, pues la verdad es que eh, ese tipo de cosas nos humillece y ponemos mucho, mucho esfuerzo para llegar a personas que estarían un poco más alejadas del, de, de nuestro ámbito habitual de trabajo. Lo que comentabas de, de comunicación clara dentro de las administraciones, yo conozco, vamos, sigo, sigo desde hace tiempo, pues muchas eh, iniciativas que se han hecho en Portugal, en Australia, ahora aquí en España cada vez se empieza a hablar más, la gente de Proyecto de, de Volcán está también tratando de hacer iniciativas en ese sentido y yo estoy siguiendo bastante lo, lo que están haciendo, es verdad que en lo que es la comunicación pública cada vez se pueden aplicar más, estándares más claros en los formularios, en las denominaciones de las cosas, y ojalá algún día pues podamos hacer algo, poner nuestro granito de arena para, para facilitar más, eh, más cosas en ese sentido. Eh, bueno, esto además da respuesta a una pregunta que nos había lanzado nuestro socio Emilio antes. Eso, eso que... de no, antes sí. y sobre todo el tema que decís de los ERTE. ¿Susana, te contestado o quieres...? No, no, que lo, lo hemos contestado antes. Sí, ah, que, sí, sí que, vale, que, vale. Y que, se queda satisfecho. Sí, sí, ¿eh? sí. Estoy <risa> viendo cómo salir. No, no, Te echamos, te echamos. Susana. No era solo, solo, pero está ahí. Bueno, no se ha ido. No, otro que preguntabas es que era los ERTE, eh, la legislación laboral es casi tan compleja como el tema de connotación pública, es complejísima. Eh, yo creo que se deberían publicar las empresas que entran en ERTE y en ERTE, pero es verdad que hasta ahora nunca se ha valorado, porque en realidad era algo que las empresas aplicaban. O sea, aplicaba, les afectaba, pero no se entendía que algo que les diera privilegio, o simplemente que pasaban por una situación complicada, entonces no se entendía si tuviera que publicar. Ahora, si entendemos que tiene beneficios fiscales, o sea, beneficios sociales de pago de, de, de cuotas de la seguridad social, o sea, que están recibiendo una ayuda, aunque sea vía debajo de bajo los impuestos, entendemos que como cualquier ayuda pública, la publicidad tiene que marcar la norma. Entonces, eh, buena idea, igual deberíamos pedir que empresas han entrado en el MEST. Miguel, si me estás escuchando, haz una solicitud de información al Ministerio de Trabajo. Gracias. Eh, voy a invitar a Fátima, a nuestra, a nuestra socia Fátima, a que suba al escenario, ¿vale? Que tiene varias preguntas. Fátima, anímate. Dale, Fátima. Que además adoramos a los archiveros nosotros. Nuestro... Preparándose, están preparándose. No, en serio. Hola, buenas. Hola, Fátima. ¿Qué tal? Nada, le muestro ya Rosa el friquismo, ya. Si os gustan los archiveros ya. Se acabó. Es una pizarra y todo. Me con una pizarra. No, es que para que podamos hacer cosas. Si no fuera por los archiveros sería todo más caos que... Sí. Es un poco drama, ¿eh? Ahí reconozco que os lo ponía antes en el chat y bueno, también tenemos a alguna otra compañera por aquí a tirar. Y nosotros lo vivimos en el día a día y a veces es duro, ¿eh? Porque ves las, las posibilidades que habría si esto se plantease de otra forma y, y creemos que es posible. Lo que pasa que, bueno, hay muchísimas barreras que, que romper ahí, tanto de lenguaje como... Después hay pequeños detalles, por ejemplo, estaba escribiendo esto que comentaba. Eh, Susana, que también se nos da el caso que hay empresas que solicitan que se anonimicen sus datos en, en los buscadores, que eso también es una barrera y se está dando ahora con todos estos sistemas de, de ayudas y, y ertes y tú dices, bueno, es ya la que nos faltaba, ¿no? Y esto sucede con, con más cosas, que a lo mejor aquí una de las, de las cuestiones que cabría plantearse es hasta qué punto, si tú te beneficias de determinadas cuestiones públicas, pues oye, te va, te va en ello que, que tus datos también se publican, o sea, no es una cuestión de, de sanciones, ¿no? O de. No sé, es un, es un tema ahí que está como en una báscula de de derechos como para, para estudiar ahí. Y bueno, mis preguntas eran, eh, me parece súper interesante el, el tema de justicia. Y era un poco el interés por ver qué enfoque queríais darle a las cuestiones de justicia, porque vamos, si el bo es duro, estoy <risa> <risa> sí, preparado. Ya, pues, eh, lo que comentabas del de, de hecho de que las empresas que reciban dinero público tienen que salir y ya está, esa es nuestra guerra también con temas de contratos. Mm -hmm. Cuando nos dicen, no, no te voy a dar esta información sobre el contrato, este tal, porque es que o, o, por ejemplo, las reuniones entre empresas y, y representantes públicos que dicen no, no te enseño los documentos que comparten porque esto son cosas de la empresa. Mira, no te estás reuniendo con el presidente Coaco, te estás reuniendo con un ministro. Entonces tienes que cumplir ciertas reglas. O sea, al claro. final No es tanto, es lo que tú comentas, no es tanto poner o a sea, sancionar, sino tú quieres contratar con la administración pública, quieres recibir una, una subvención de la administración pública, quieres reunirte con un cargo público, tienes que cumplir Esto es regla? el precio. Y ya está. Y si no, pues no lo haces. No pasa nada, renuncia a todo lo público. A ver, si, a ver es que claro, es que muchas veces es como, y nos lo dicen mucho, sobre todo con el tema de las ofertas de las empresas en los contratos, es como, a ver, que no todo es secreto industrial, tampoco, ¿eh? no nos volvamos locos. O sea, que a veces es una oferta simplemente económica. O sea, no podemos por defecto ocultar las, las ofertas de las, de las empresas, porque sí. ¿no? Entonces tienes toda la razón del mundo y a tope con las archiveras. Eh, eh, lo otro que me preguntabas, se no, me Sí, justicia. El, ¿Qué enfoque pretendís darle a lo de justicia? Lo he apuntado. Justicia, llevamos un montón de años dándole vueltas desde que hicimos el indultómetro y, o sea, hay muchos temas en cartera. Hay una parte importante que tiene que ver con acceso a la justicia, otra parte que tiene que ver con independencia de la justicia o no, otra parte que tiene que ver con análisis de sentencias sobre todo de altos tribunales, nosotros... Es verdad que, que yo leo muchas sentencias por el BOE, ¿no? Todas las que salen del Constitucional, las del Supremo y algunas de la Audiencia Nacional. Entonces, sí leo bastante sentencia. Ya como que es un campo complicado, pero estoy ahí en ello. Eh, pero sí, o sea, vamos a hacer una parte de análisis de sentencia, vamos a ver cómo es fácil de acceder, con, comparar cosas importantes y vamos a centrarnos en algunos temas en concreto de la justicia que tienen que ver con, derecho, con derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad en general y cómo a veces se salta. Entonces, es un área que siempre nos ha gustado mucho, mucho y que llevamos dos años diciendo que vamos a hacer, pero es pasa algo y este año es impecable. No sé si David quieres añadir en esto algo, porque, ¿no? No, no, es, no, es, no, no lo has dicho. Mm. Pero va a ser muy guay, nos van a ayudar mucho nuestros socios abogados. Y, ya, y lo de justicia, si me permitís ya para cerrar, sí me parece fundamental eh, que se ve demasiado la justicia como algo muy sumamente distante, y en lo que se nos va la vida a todos. O sea, si lo del BOE es importante, Exacto. al final es que muchas cosas que se regulan, por ejemplo, en el BOE o, o que vas viendo en, en el funcionamiento diario de una administración, es que al final lo que acaba decantando la balanza es la justicia y la, no sé por qué la tenemos como la super enemiga, ¿no? O siempre se ve ahí como algo feo, desagradable, lejano y al final es lo que nos marca pero muchísimo la, la vida a todos. Vale, te quitamos, ¿eh, Fátima? No, nada personal, te echo hecho. Y a Pilar también, viva las archiveras, de verdad. Sí. Más fácil. Eh, voy a invitar a Álvaro, que creo que es el, uno de los socios que se llevó la invitación a la tarugo. Álvaro, sí. anímate, vente. ¿Se me ve? ¿Se me ve o...? No, no te vemos. Ay, por qué? ¿Está la cámara enchufada o no? Eh, sí, de hecho, estoy todo el día con ella. <risa> estoy todo A ver, ella. no se puede. Eh, bueno, lo intento ¿Sí? mental. les comento. Sí, eh, tuve la, la entrada de la tarugo, la verdad es que muy guay. Eh, Eva cuando, eh, cuando estuvo hablando y demás, yo creo que fue súper interesante. Y bueno, se ve creo que había sesenta y tantos socios nuevos, o sea que, que súper bien. Y, y nada, mis preguntas iban un poco o sea, un poco dramáticas, eh, porque comentaba que, que, que necesita eh, un Estado para que organizaciones como Cibio no, no, es, no, no tengan que existir. O, o si en España estamos cerca o lejos, o en qué punto estamos, porque eh, recuerdo que te tuiteé, Eva, eh, cuando estaba empezando Españopoli, eh, porque como a las 50 páginas ya estaba muy cabreado por todo lo que pasa, y no somos muy conscientes. Entonces, ¿cuánto de lejos estamos de...? de ya, de poder eh... vivir felices con nuestro estado. Yo creo que la, la perfección no existe y siempre va a ser falta alguien que vigile el poder. O sea, no hay más. Quiero decir, siempre. No, no hay un mundo mágico de, y, y no es, no, o es, sea, otros países tampoco son mágicos y también necesitan organizaciones que vigilen el poder. Quiero decir, no es, no hay un estado zen mágico feliz al que podamos llegar seguramente, Ojalá, ojalá. Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que a veces sentimos que estamos cumpliendo el papel que debería hacer la administración pública. Eh, por suerte algunas veces se ha podido colaborar, por ejemplo cuando colaboramos con la, con la CNMC para el tema del bono social, pero es verdad que de normal son bastante reticentes y al final es complicado. Yo creo, o sea, si hay cosas que nosotros tenemos que hacer, que si las hiciera si la administración, nos sé, ahorraríamos trabajo en la parte de servicio público, si la administración de, de verdad pusiera un esfuerzo en que a todo el mundo le llegaran las ayudas que aprueban y no anunciarlas porque quedan muy bonitas, yo me ahorraría mucho trabajo, pero la parte de vigilar la tiene que hacer siempre alguien de fuera, o sea, no hay más, o sea, y si el gobierno explica las medidas que toma, va a hacer propaganda de las medidas, entonces mejor que las la gente externo entonces yo creo que nunca nunca va a dejar de hacer falta la parte de vigilancia, la parte de servicio público y de ayudas y de así, pues la verdad es que sí que creemos que es un trabajo que se debería hacer desde a priori desde el gobierno. Y est estamos lejos ahora mismo en España. Estamos muy lejos. Sí, o sea, el nivel de. O sea, con el bono social, o sea, era como. No, no recuerdo bien la cifra, pero era como un 5% de la gente que tenía derecho al ingreso mínimo vital, que mira que se ha cacareado y se ha publicitado y se le ha dado vueltas y tal. Está pidiéndolo muy poca gente y se está quedando todo el mundo por el camino porque es un proceso complicadísimo. Complicadísimo que ha cambiado cinco veces desde que se aprobó. Es una locura. O sea, que yo he pedido el ingreso mínimo vital para cinco o seis colegas, para mi primo, para no sé qué tal, y, y cada vez me vuelvo loca y, y me leo el buey desde hace ocho años. O sea, quiero decir que cuesta mucho. Uh -huh. y, y, sí, sí, o sea, yo creo que es súper importante lo que hacéis y vamos, yo llevo enamorado de vosotros bastante tiempo, así que seguís así. Y nada, y luego tenía otra pregunta de, de con recursos ilimitados e infinitos, que es, ¿cuál es el proyecto en el que os gustaría estar? De decir, tengo 100 personas dedicadas a tope con esto y, y me puedo poner con ello. ¿Con qué...? David, ¿quieres responder esto tú? Claro. Yo tendría el, el megacerebro este del que no hablamos siempre. No lo hemos pensado, no lo he pero no, no lo tenemos claro. ¿eh? Eh, pues como somos, no, somos muy conscientes de lo que tenemos, no nos no frustramos pensando en qué haríamos con 100 personas. Eh, no lo sé. No lo sé, es una pregunta, yo creo que es una pregunta interesante como para juntar al equipo y, y no, de, no, una estrategia, <risa> de estrategia, no, porque es una, una pregunta interesante realmente, es una pregunta de aquí a cinco años, de, ¿qué harías? Eh, hombre, yo creo que podríamos tener a gente cubriendo los temas, o sea, un problema que tenemos es que a veces los lunes trabajamos en contratación, los martes hacemos indultos, los miércoles estamos hablando de salud mental, entonces el poder tener a gente completamente, quiero decir, no sé si es un proyecto gordo o 100, 100 líneas de investigación importantes, quiero decir, igual es poder tener a una persona todo el año haciendo el seguimiento de las vacunas ahora del COVID y que solo trabaje en eso, y luego tener una persona que solo trabaje en, en, en los datos del COVID, de no sé qué, entonces, igual no es tanto un megaproyecto, Sino el poder tener a gente que dentro, o sea, nosotros comparados con otros medios tenemos, bueno, tenemos un poco la capacidad o, la, o dedicamos la a la gente durante varios meses a las mismas cosas. Pero siempre es como varias cosas a la vez y es un poco complicado. Entonces, yo si tuviera recursos infinitos me gustaría poder, poder dedicar a la gente mucho más tiempo con, sin distracciones, básicamente. Eh, acabo de invitar a... Marisa Carballo que hizo una pregunta hace un rato. Al, un segundo. Eh, Álvaro tiene alguna pregunta más que se ha caído sin No, querer? no, no, nada, eh, me he caído, pero eh, Ah, perdón, pensé no. que estabas, <risas> pensé que te había sido. No, pero nada, todo bien, no muchas gracias. Quede, gracias, Santiago. ¿Qué decía Solaya? Hola. Ya es, uy, estás en mute. Ah, que acabo de invitar a Marisa Carballo a subir al escenario, pero no sé si se anima a entrar. Vale, podemos ver. Había una pregunta, por, o sea, por comentar alguna rápida. Eh, alguien preguntaba si trabajamos con la gente de comunidades autónomas. Eh, Exacto, sí. era ella. Ah, era <ríe> ella. Llamaba. Vale, vale. Podemos vale. ir contestándola. Yo creo que me está cancelando las, las solicitudes de entrar. Tú eh, cada vez más, pero Eva, si quieres contarlo tú más en detalle, eh, la claro, investigación pues, que hicimos algunas comunidades autónomas, que eran las que estaban en contratación del Estado. En la próxima investigación que estamos haciendo, vamos, estamos intentando ampliar, yendo a los portales de contratación autonómicos para sacar más información, porque no está todo centralizado, entonces está en distintos sitios, no es fácil, pero más o menos sí intentamos. Sí, o sea, el, el, por ejemplo, la investigación de contratos menores, están solo algunas comunidades autónomas porque no están las que están en, en eh, solo las que están en la plataforma centralizada. El, el que estamos preparando ahora que sale a principios de año sí que está David peleándose con portal a portal para juntar todo. Y quien cobra la, la, la hicimos primero de los contratos de obra pública, como los acabamos del BOI, solo los contratos a partir de cierta cantidad sí que entraban todas o sea, que dependiendo de la investigación y de cómo se ve complicado sacarnos los datos, si metemos con, eh, comunidades autónomas o no, o algunas. Lo que ha contado David, pero he dicho otra forma. ¿Estás en mute Olaya otra vez? Es que me pongo en mute para que no me escuchéis Claire eh, Lo siento. Eh, os decía que voy a invitar a Joan Jo, que en el chat y seguramente va a querer a, entrar al escenario, o pues igual, ¿no? no sé. Joan, anímate. Esperemos que sí. Había una pregunta por ahí antes de Mariano, de cómo hacéis tantas cosas con tan poca pasta Sí. y David la respondió un poco mal, porque estamos un poco agotados. Pero, pero... No, hoy, hoy, quiero decirlo, hoy o sea, arrastramos hace un año duro, pero ya vemos el final. <risa> Hola, Hola. Hola, buenas, ¿Se me escucha? Sí. Eh, bueno, yo, es que a mí me, me gustan mucho las historias, bueno, sobre todo la parte de visualización de datos, um, todo como este arte de coger los datos y visualizarlos, sobre todo en web, uh, con algo de interactividad y me gustaría preguntaros si tenéis um, pensado potenciar estas historias y um, por otro lado, yo sé que probablemente son historias que, que tienen como más más coste o más tiempo. Um, si veis que realmente tiene como más uh, impacto o más repercusión este tipo de historias, o incluso si a veces nosotros mismos nos liamos en hacer cosas como muy guays y suenan como incluso complejas para la gente. Está, David quiere responder, pero yo también le he respondido primero. Oh, no, yo no yo he sido, ¿eh? alguien me ha dado no el botón no sé, de <risa> Y, en todo caso, molaría que entrara Carmen, que al final también está ahí a tope con esto, que es la... Carmen. sea bonito. Hay un... Ahí es una cosa muy importante que yo creo que ha pasado en los últimos años, con <risa> este especie de periodismo de datos, que es que se ponían gráficos por todos lados, a veces sin necesidad. Entonces, eh, no, nosotros... Hay historias que no necesitan gráficos, eh, por ejemplo cuando hicimos la de salud mental y coronavirus teníamos claro que la potencia ahí era la historia de los pacientes, entonces Carmen le dio mucha bola que se vieran bien estas fotos pero ahí lo más importante no era hacer una visualización muy compleja era que, que, que esa gente se luciera porque los protagonistas eran los pacientes que contaban su historia era ya puedo hablar de eso Nosotros somos partidarios de eh, utilizar las visualizaciones para hacer sencillas cosas muy complejas cuando hacen falta y de forma sencilla, no liarnos por liarnos o sea, hacer que todo se entienda la primera al final, entonces estamos un poco en contra de esta cosa de poner visualizaciones o gráficos porque si sí, no hacen falta y el objetivo es simplificar lo complejo no hacer más complejo algo que sencillo entonces aquí está, voy a, a irme y voy a dejar a la tríada técnica que se reúne cada mañana para que te responda yo no, yo no Pues no sé, si quieres comento un par de cosas Simplemente a mí me encanta toda esa parte, o sea, como muy friki de todo, siempre en otros medios de comunicación y en otros ámbitos de ver cómo cuentan las historias, qué herramientas usan, qué tono, porque es como muy abierto, muy variado. Pero yo creo que siempre está claro como no perder cuál es el objetivo de, de cada tema, a quién tiene que llegar, cómo, qué se puede hacer para que ese objetivo se cumpla lo, más, lo mejor posible, cuál es el contexto y... y ¿Qué podemos invertirnos para, para conseguirlo? Y en ese sentido, pues como, no sé, tengo mucha suerte porque partimos de un trabajo por parte de los periodistas, brutal, o sea, con mucho rigor y que es como, y unos temas siempre como muy interesantes, entonces es como, en ese sentido, mucha mucha suerte. Y, y la libertad de poder pensar siempre de qué manera contar eso, de qué manera que, no sé, tener esa libertad. Sí, sí, o sea, mira, a mí me, me, para mí tiene mucho sentido porque muchas veces sí que se, no sé, se abusa, ¿no? Como cuando llegó como la interactividad a poner escritos en todos los sitios y tal, pero es un poco relacionado también con nuevas narrativas, quizá, o sea, cómo llegamos por lo que comentabais antes, ¿no? Cómo llegar a la gente que a lo mejor, um, estoy pensando también en otros canales, ¿no? O sea, no sé si um, hay una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, ahora, a mí, que es contar las historias un poco en formato vertical, Instagram, o sea, no sé si estáis pensando en este tipo de cosas para llegar a gente que a lo mejor se relaciona de otra forma mmm, con la tecnología, no sé. Bueno, eh, bueno, contesta tú, Carmen, si quieres. Eh, iba a decir que, perdón por el mareo, eh, iba a decir que lo hemos comentado, no lo hemos mirado bien. Por ejemplo, todo el tema de Instagram, de cómo podemos eh, difundir mejor lo que hacemos por Instagram. Tenemos a María, que es, bueno, María que ha pasado antes, que es medio gamer, eh, muy joven, muy moderna, eh, entonces ella nos guía. Eh, ahí, muy bien, gamer, pero tiene la silla. Nos guía ¿eh? <risas> es que en el mundo posmilenario. <risas> <risas> eh... <risas> pero eh, lo estamos mirando, pero es verdad que hemos tenido un par de años un poco internales eh, de carga de trabajo, entonces no hemos podido dedicarle el tiempo que, hemos, que nos gustaría, pero sí queremos buscar formas. Quiero decir, sabemos que hay gente, más allá de que hay gente que está en Instagram y no en Twitter, o sea, Twitter es como nuestro foco principal por vicio, Facebook el segundo, igual tenemos que en Instagram, eh, pero luego sabemos que hay gente que está fuera de todo esto, que es lo que comentaba antes Javi, de, de ir a través de organizaciones y tal. Pero sí, es, son cosas que, que tenemos que pensar, pero no, no hemos, a veces no hemos dedicado el tiempo necesario. Pero a tu pregunta que decías antes de si vemos más impacto o más interés cuando hay visualizaciones, algunas sí. Quiero decir, hay, hay veces que la historia te pide el, el mapa. Cuando hicimos, por ejemplo, una, el tema que hicimos sobre el, las inspecciones sanitarias en Madrid, de si había colegios o guarderías que no aprobaban las inspecciones de sanidad, el mapa, por ejemplo, ahí encajaba muy bien y, y funcionó muy bien. Quiero decir, es un mapa que circuló por todas partes. Y funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, depende, depende mucho de la historia. Y una cosa que Eva no está ahora, pero Eva insiste mucho siempre en que las, los gráficos se entiendan. Quiere decir, no intentamos quedarnos en una parte sencilla de los gráficos. Hay gente en el New York Times que se inventa unos gráficos súper complicados <coughs> que estudiar para entenderlos. Nosotros nos intentamos mantener en la, en la gama un poco básica para intentar llegar a más gente. Y... Y ya está. Ah, bueno, sí, ya está. por mi lado ya está. Ah. Sí. Bueno, vale. saludar, a, saludar a Miguel Ángel si está por ahí, que fue mi profe en el máster de Biennúmero. No no entra a saludar. <risa> <risa> que, vale, entonces por ir. ¿No? no, no sí, si cabe. No, cabe. No, ¿Sabes yo? Venga, va, fuera. No, no pasa nada. Nada. Eh, bueno, si, pasa, si entra Miguel Ángel que se despida de, En cualquier caso, creo que vamos a ir Cerrando, vamos a ir cerrando a ver, Bueno, Miguel Ángel, di algo a tu alumno Hola Joan, ¿qué tal? <risa> eh, encantado de volver a verte Que no, que le he dicho, Antonio está vivo también en el Máster de Villanueva Lo que pasa es que me, me, me comentaba sí, sí, que hola. En otra promoción Sí, sí, sí, sí lo, nos seguimos Ah, muy sí. bien, muy bien. <risa> Yo no sé si fui de la posterior o de la anterior, pero Yo creo que la anterior porque no hubo más O sea que eh, vamos, a, el, el, vamos a echar a toda esta gente fuera del vale. escenario. Eh, fuera. Tienes que eh, sí quedar para unas cervezas. Manuel, vale. no nos olvidemos de los usuarios del correo electrónico de la web. No, no te preocupes. Es el, el no nos vamos a olvidar nunca de ellos. El boletín nos funciona muy bien. Es una de las cosas que, que, nos, que trabajamos mucho para, para informarnos atrás del correo electrónico. Si algo, bueno, todos los que estáis aquí ya estáis en el boletín, pero vamos, eh, podéis decirlo a vuestros colegas y vecinos. El boletín de Cibio es muy bien. Y vamos a ir cerrando. Entonces, ¿había alguna pregunta que se había quedado con pandera? Como lo de. ¿Cómo, ha... ¿Cómo hacemos tantas cosas con tampoco con tantos... trabajando mucho. Hemos, hemos tenido unos años bastante infernales. Esperamos poder recuperar, porque no es plan. Eh, ¿Qué sucede cuando, eh, al, al hilo de, un, de la litigación estratégica, eh, ganamos en el Supremo una, un juicio sobre que nos tenían que dar información sobre quién volaba en los aviones oficiales? Eh, no nos lo han dado todavía. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Nos preguntaba Luis, eh, que se reclama al, se reclama la ejecución de la sentencia. Ya lo hemos hecho, estamos esperando. Llevamos, yo creo que más de un año esperando que se ejecute la sentencia del Supremo. Eh, eh, luego hay una, bueno, la de las explicaciones de las ayudas en GitHub, la, creo que la voy a contestar en privado. Eh, el problema es que lo tenemos todo junto ahora y nos, es como un mazacote. Eh, esto era Miguel Ángel, si estás entre nosotros, eh, si me escribes a David david.com, te explico. Porque el problema es que está todo junto las visualizaciones y es un poco complicado. Entonces, tenemos que ver una forma de partir esto. Pero si me escribes, te comento. Pero no tenemos ningún problema en compartir la, la, la aplicación. O te doy permisos en GitHub, lo que quieras. Y la última creo que es más para Eva. Esto de, parece difícil. Para poder impugnar contrataciones fraudulentas, ¿Sería útil sistematizar recursos exitosos a contrataciones, bases de empresas con sanciones? Sí, vale. No, está difícil, ¿no? Está que es una... ¿Hay ¿Alguien ha preguntado que es tan friki como yo con contratación pública? Hola, con José Estevez. Pues, básicamente, lo que estamos intentando hacer es porque el, en la ley anterior, antes de la reforma de 2018, los recursos, sí, sí, conocemos el Tribunal de Recursos Contractuales, me, me leo casi todo lo que sacan como si fuera... Lola y estamos muy pendientes de eso entonces lo que lo que nosotros eh, antes de la reforma de la ley quedaba bastante claro que si no eras parte del procedimiento o si sea, una empresa que estaba ahí no podías llevarlo al tribunal de recursos contractuales con el cambio de la ley no llegaron a poner de forma clara que es lo que pedíamos que podría cualquier persona presentar un recurso cuando hubiera que un contrato sospechoso pero sí que se abre un poco con la redacción nueva de la norma la mano a que por ejemplo si nosotros en nuestros fines fundacionales pone que es vigilar un poco la democracia y tal podamos presentar un recurso a un contrato. Eh, esto se ha interpretado de distintas formas dependiendo de algunos eh, tribunales de recursos contractuales autonómicos. Yo creo que si peleamos porque nos dejen ser parte y recurrimos un contrato en el tribunal de recursos contractuales, algunos autonómicos no lo van a ceder. No sé si el, el central. Sí, es, es un ejemplo. Nosotros estamos, o sea, yo no miro bastante la sentencia de los tribunales con bueno, las Decisiones de los tribunales de recursos contractuales. Hola, ¿y al teclado. Uy, perdón. Y es verdad que, que es súper interesante y que algún día haremos hemos hablado con eso, seguro, porque es muy interesante lo que se dice ahí. Yo lo voy siguiendo sobre todo también para ver cómo aplican la norma y eso también me da ideas para temas o así. Y con esta cosa tan friki, eh, pues eso, estamos... Fíjate, ¿ves? Fátima dice que no les han considerado parte interesada. Ya. Por eso digo que hay tribunales contractuales, por ejemplo el de Aragón, sí que está diciendo que eres parte interesada. Por dar pistas. Entonces, yo creo, o sea, a mí me apetece mucho recurrir un contrato a un tribunal de recursos contractuales y pelear para que me dejen ser parte interesada por, vamos, hasta hasta la última colina, si hace falta. Entonces, sé que es un poco frío esta parte de los contratos, pero de verdad que es o súper sea, importante. La contratación pública al final toca todo. Todo. Ahora mismo estamos con coronavirus, pues cualquier cosa que se haya comprado durante todo este tiempo, cómo se van a pagar las vacunas, todo eso es contratación pública, y hay que vigilarlo y ser un friki porque la única manera muy complicada. Pero bueno, mola saber de esto, en realidad. Y yo creo que ya estamos. Sí, y vamos, a, vamos con la, la fiesta. Está Jacobo ahí, Jacobo es nuestro presidente. Y Jacobo nos va, nos va a despedir, nos va, va a hacer el brindis de fin de fiesta. Es ¿Qué co y cofundador en 2011. No, hola a todos. Yo, bueno, tenía. Se va haciendo tarde, tenía un par de, de breves reflexiones que quería hacer, especialmente para la gente que lleve con nosotros menos tiempo. Uno es uh, sobre lo. Una, una reflexión sobre lo singular, que es lo que se ha conseguido en Cibio desde que lo montamos en 2011, 2012. Y es que realmente, cuando echamos la vista un poco atrás y vemos alrededor las organizaciones en las que incluso nosotros nos, nos inspiramos públicamente. Eh, a la hora de montar cibio aquí en España, eh, muchas de ellas no han aguantado el tirón. Muchas de ellas eh, incluida, de algún modo, la… Sunlight. Eh, sí, bueno, la, estaba pensando como la, el, término, el, el, el ejemplo, ¿no? un poco el dios de este pequeño universo, que era la Sunlight Foundation en Estados Unidos, que es un país con mucha más tradición filantrópica e bueno, incluso de participación ciudadana, eh, de sociedad civil, eh, ha plegado velas desde, desde hace ya un par de años. Y, y así como nos podemos enfocar en la y podemos mirar en otros países, en otras direcciones y los ejemplos tampoco son especialmente eh, pues de buena onda, porque realmente ha habido muchas dificultades y muchos proyectos que nacieron con muchísima ilusión y haciendo muchas cosas muy bien, han, han tenido que, que cerrar, han tenido que re sufrir recortes muy fuertes y en ese sentido yo quiero poner en valor un poco como una persona que no esté involucrada en, en el día a día, como lo están eh, Eva, David y el resto del equipo, que es algo que realmente es súper singular y, y debemos valorarlo en lo que, en lo que es su medida porque, porque no es nada sencillo crear desde nada una organización de la sociedad civil que hace un trabajo y que prospera de la forma pasito a pasito que ha logrado hacerlo Cibio en estos años. y La segunda reflexión que tenía era un poco sobre la importancia de la seriedad porque he visto aquí con, con mucho gusto a algún socio reciente, Manuel Gamero, hablando un poco de, de, de que sea unido a Cibio, basado en lo que él ha percibido como perseverancia, análisis y claridad expositiva. Para mí, al final, todo tiene un tronco común en la seriedad. Yo creo que si miras alrededor, cualquiera de nosotros, especialmente aquí en España, eh, te puedes encontrar con otras organizaciones y otros proyectos que hayan trabajado con mucha seriedad, pero creo que no te vas a encontrar ni una sola organización ni un solo proyecto que haya trabajado con más seriedad de lo que lo ha hecho Cibio eh, durante esto, todos estos años. Yo creo que igual para las personas que llevan más tiempo con nosotros ya tienen base de sobra para haberse formado su propia opinión, pero especialmente para los recién llegados, creo que eso es algo que, que, que, bueno, que es nuestro compromiso de todos, del primero al último aquí hacia ellos, que se ha estado dando muestra sobrada en todos estos años y que seguirá dando muestra sobrada eh, con todas las garantías de aquí al futuro, porque ese es, ese es el, DNI, el DNI, estoy traduciendo y mal del inglés, el ADN, del, del, de, de la organización, del proyecto y, y, y, bueno, estamos encantados de ver tantas caras nuevas en esta reunión anual porque nos da muchísima energía a todos y, y ese es nuestro compromiso, que, que en los próximos meses y espero que años podéis encontrar el refrendo a esa seriedad y profesionalidad en todo lo que hace la, la Fundación. Y nada más, simplemente una llamada para que todos nos ayudéis, antiguos y nuevos, a difundir las buenas cosas que se hacen en cibio el buen trabajo que se hace en la organización para poder llegar a cotas más altas en cuanto a apoyo de pequeños socios. Ese es el corazón que realmente da sentido al proyecto. Y hemos ya cruzado este año el Rubicón de los, de los mil socios y ahora, me, ahora me, solamente podemos pensar que sea a que pueda también generar algo de estrés en cuándo y cómo llegaremos a esos dos mil socios. Y os pedimos de verdad a todos y cada uno de vosotros eh, toda vuestra ayuda para, para poder lograrlo. Porque, porque nos jugamos mucho en ello y, y nada más, a modo de brindis, yo tengo aquí una, una también bebida gallega, pero, pero sidra en este caso y, y nada, pediros a todos por favor, los que tengáis algo a mano, que brindéis con nosotros por lo que ha sido un año duro, pero muy gratificante y lo que pueda venir en 2021 y creo que como último tema tenemos aquí el, el saludo uno a uno de todos los miembros del equipo, ¿no? No cabemos todos, pero bueno, vamos sí, sí. dejarlo. Me despido a la primera, mil gracias, que el año que viene sea un poquito mejor a todos, pero que sigamos juntos todo lo posible. Y yo me largo y dejo entrar a. Hasta, Hasta luego. Eh... Y yo me voy al segundo. Feliz año a todos. El año que viene tendremos muchas cosas que contaros y estaremos ahí con vosotros. Y muchas gracias a todos por, por aguantar hora y media de, y media de esto. Eh, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Salud. Yeah. <laughs>